Me va a escuchar antes de verme ahí, ¿no? Ya estamos en vivo y en directo. Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial. Hoy me encuentro solo. Eh, vamos a transmitir para Facebook, para YouTube y también para YouNow. En YouNow sí me están viendo bien, checa, si ¿sí me están viendo bien ahí. Parate y ves de frente a la cámara. Para ver si vamos a iniciar, porque hoy tenemos un super temazo. Un tema muy, muy, muy bueno, porque vamos a revelar qué es lo que oculto en mi Facebook. ¿Qué ocultaré en mi Facebook? ¿Qué tipo de persona seré revelando mi Facebook? Ahí está. Todos ustedes vamos a revisar mi Facebook. De hecho, no he configurado nada. Así como tal, vamos a abrir mi Facebook y vamos a ver qué, qué tengo ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué es lo que veo en mi historial? Así que es una cosa que puede volverse tenebrosa, perturbadora, oscura. De todos los colores se va a poner porque voy a revelar qué, qué veo en mi Facebook. ¿A quién tengo agregados? Eh, de todo lo, lo más raro que ustedes crean porque pues yo tengo siguiendo a puras sectas satánicas, a gente que adora al diablo, eh, van a ver todos los rituales prohibidos en grupos ocultos, van a ver cosas a, a, aterradoras, eh, yo creo que no se pueden perder esta transmisión, porque va a ser de muchas sorpresas, espero que se preparen, no vayan a cenar ahorita, porque les juro que va a haber cosas horripilantes, cosas que jamás hayan visto en sus Vidas, así que déjense Caer aquí a esta transmisión De Oxlack, en el canal De Oxlack, en la página de Facebook De Oxlack, y también en YouNow Oxlack, buenas noches Nagatoro San, María de la Luz Flores, bienvenida, la Academia Olimpia dice, la plática de buen rostro fue Magnífica, me aportó y me hizo reír Espero y lo vuelvas a invitar Creo que sí vamos a invitar al señor, este viejito El señor César Buenrostrito, lo vamos a invitar Que por aquí ha de andar de chismoso él siempre me estalquea, es un viejito que, que nada más sueña conmigo todo el tiempo y seguro está por aquí de incógnito. Dice Salvador F. y Melisa, ¿eh? Melisa no vino, Melisa está enferma, eh, no sé cuánto tiempo vaya a estar en, en estado crítico, la llevaron al hospital, eh, no me puedo comunicar con ella, le han retirado sus aparatos electrónicos y no sé cu cu cuándo, pueda estar de regreso. Hola, saludos desde Minneapolis, Minnesota. Enrique Díaz, un abrazo. Yo tengo el en mis contactos de Facebook. Esther, un saludote a todos los grupos MagiOx, latoses y Oxlovers. ¿Tendrá las imágenes mamalonas de Dora la Exploradora? Seguro que sí, Saúl Robles. Ya eh, que empecemos a tener más gente, vamos a comenzar ya a ver mi Facebook, ¿ok? Y donde ustedes digan que le pique, le voy a picar, ¿Ok? Tenemos 141 espectadores, vamos a esperar a que sean al menos 170. Así que inviten a, a sus amigos o inviten a los oxlatosos, a los oxlovers. Vamos a ver qué nos encontramos en mi historial de Facebook. Arles, un abrazo. Gracias, qué grande eres, te quiero mucho dicen Nagatoro San, un abrazo Brujita Jezebel, un abracito a Brujita también, a Carlos Armijo, a Sandra Chapa, y también apoyen con sus superchats, gente, apoyen con esos superchats, es importantísimo que me apoyen con los superchats, también que me apoyen con sus likes allá en Chunao y, y que le den amor a estas transmisiones el día de hoy estaré solo, es en serio lo de Meli, dice Juan Antonio Ochoa no, no es en serio, pero sí no va a estar. No sé por qué. No sé dónde esté melissa La banda Oxlover presente. Diamond Luna, Susana MH, un abrazo. Arturo Castañeda, vamos a iniciar pues con lo que yo oculto en mi Facebook. Seguramente a ustedes eh, algo de lo más aterrador que les pueda suceder es que sus parejas les revisen su Facebook. Pues eso es lo que vamos a hacer en vivo y en directo con, con el mío. No tengo temor. Ya todos los que me quieren saben que veo pura cosa horrorosa, espantosa, y que y vamos a ver mis mensajes. No me importa aquí, no me importa que, que vaya a haber problemas. Todo aquí va a ser transparente. Hoy mismo vamos a hacer de lo más aterrador que alguien puede experimentar, que es que les revisen sus redes sociales. Antes de que iniciemos a revelar mi red social Facebook, a algunos de ustedes, quiero que me comenten, ¿algunos de ustedes les han revisado el celular? ¿Su pareja les ha revisado sus mensajes, su Facebook? ¿Se los ha revisado? Díganme quién, levanten la manita o digan a mí, a mí, díganme a quién les ha revisado el celular. O si ustedes han revisado celulares. ¿Ustedes han revisado celulares? Claro que sí, dice Pilar Soto. ¿Te lo han revisado, Pilar? Eh, se me hace que das, eh, das pie a que te lo revisen. Eh. Saludos desde Monclova. La verdad está bien. Responde, insulta tu página de Facebook. Sí, jaja, ja, ya me lo revisó y la verdad no le gustó lo que encontró. A Diamo Luna le revisaron su Facebook y no le gustó lo que encontró. ¡Oh, que se porten bien! Saludos desde El Salvador, Ramón Granados Morales. No, yo se lo enseño a mi esposa, dice Ramón, que él no tiene nada que ocultarle a su esposa. Yo he revisado celulares y he encontrado cosas turbias, dice Neri Vianey, Romero y Turbe. A ah, una vez sí lo revisé y había pura conversación de hombres. Yayis Villalobos. Hola Maru, hola Esther Hernández. Pues vamos a revisar mi Facebook. Vamos a ver a quién sigo. Vamos a platicar sobre los temas que encontremos en mi Facebook. Vamos a compartir pantalla en este momento. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos ya la pantalla de mi Facebook. Ok. Ok, no me veo yo, pero a ver, déjenme ver si me veo. ¿Cómo hago para que me vea? Así. Ah, Ahí está. Ahí me veo. Y ahí podemos ver lo que, lo que tenemos. Sí, puras mujeres. Puras mujeres, claro que no son dos mujeres y dos hombres. Son dos mujeres y dos hombres. Sí, claro. la Las dos son, son dos amigas y la segunda, y los segundos son dos amigos. Ahí no hay nada de malo. No hay nada de malo en, en mis amigas y mis amigos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y nos sale primero una publicación de... Carlos Muñoz, es decir, yo sigo puro vendehumos, vendo pura gente que, que miente y lo sigo porque quiero demostrar que esta gente es charlatana. Aquí tenemos a Carlos Master Muñoz. Quiero decir, este señor, ¿cómo se hace llamar Master? Carlos Master Muñoz, su ego es infinito de este personaje. Yo no sé cuántos de ustedes lo sigan. Pero para ser millonario, para ser rico, no se ocupan grandes grandes mensajes, grandes consejos, y mucho menos de una persona como esta, que lo que hace es solamente enriquecerse engañando bobos, engañabobos, le de podría decir a este señor Master Muñoz, no sé de quién, quién sea su fan, pero pregúntenme y les respondo acerca de él, no tengo ningún problema contestar. Voy a checar mis, mis mensajes aquí en, en StreamYard. Puedo ver, sí. Content, muy bien. Ok, master, yo lo revisé. Hola, excelente contenido. Una pregunta, ¿eres ateo? ¿Tiene alguna creencia? No, no soy ateo. Sí, creo en alguien. Creo en un ser superior. Lo que sigue que tenemos en mi Facebook es Zen Market. Por cierto, siga la página de Zen Market en Facebook porque pueden comprar cualquier cosa desde Japón se los envían hasta su casa, así que Zen Market, aquí Zen Market es la mejor opción, a mí me han traído cosas de Japón desde hace tres años, nunca me han quedado mal, todas las cosas me vienen muy bien, y también los costos son accesibles, son son muy justos, así que publicidad pagada por Zen Market, compra en Japón, y por cierto, pues, ahí echen la mano a Zen Market, mándenle mensajes, está en, en español, eh, Cualquier duda que tengan en Zen Market está en español y le puede, les pueden contestar. Subo la página de Creativiral. Creativiral es una página que creé desde cero, junto con mis compañeros, para demostrar cómo se puede ganar dinero en Facebook. Eh, si alguien ha comprado mi curso de Facebook, verán cómo fue formada la página desde cero Creativiral, desde cero hasta ganar dinero con Facebook. Yo sí no vendo humo. Yo sí les digo cómo se hace esto, no como Carlos Muñoz. Y aquí subimos pues, un meme que dice: ya me convencieron, quiero cuates, ¿ok? Y ya quieren aquí para aquí están los dos bebés sirviendo de mesita para los tacos. ¿Quién de ustedes tiene? ¿Quién de ustedes usa sus bebés como mesita para tacos? Vamos a, a, ver, a ver este otro que es de Infobae, pídale perdón a Cristo. La canción que le reprocha a Papa Francisco la censura a los cubanos en el Vaticano. O sea que leo chismes aquí del Vaticano. Es una canción que dice el Papa decidió que está prohibido rezar. Es, es un chisme sobre el Papa. Así que no nos vamos a meter en este momento en religión con la bandera de Cuba para pedir por libertad. Se la, se la están tirando, aquí en Facebook a todos le tiran, incluyendo al Papa, Daniela Solís es una amiga es parte de mi asociación Oxlack, que dice, lo hemos extrañado mucho bienvenidos otra vez a casa mira, ella le está poniendo, vamos a ver si hago más chiquito esto es en menos uy, cómo hice más, aquí está menos, ah no, sí tengo que ponerle más uh oh oh Ahí está. Puso un eh, puso un altar para sus perritos. ¿Quién de ustedes es tan ridículo para ponerle un altar a sus perritos? ¿No es cierto? Las mascotas son súper bonitas. Las queremos mucho. Yo las extraño. Me han dolido una cada una de ellas. Pero mira, Danielita salió súper, súper ridícula poniéndoles el altarcito para el Día de Muertos a sus mascotitas. Les puso una paleta, una galleta, agüita, croquetas y unos huesos para roer, de Camilo y Rocky, de Xochitla, Doki y, y hannah O sea, se les han muerto muchos perritos. Eh, recuerden que el día número uno de noviembre llegan los eh, niños, los los fantasmas niños, los, los difuntos niños, los que murieron siendo niños, llegan el primero de noviembre. Y el 2 de noviembre llegan los grandes, los adultos. Yo, yo no sé en qué fecha Daniela cree que llegan los perritos y los gatitos. No sé. Qué bonito es, decía Valdivia. Vamos a ver los comentarios. Dice... Dice, ¿te atreves a llamar ridículo a a, a, ¿te atreves a llamar ridículo a alguien cuando sales con esos lentes? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Pues sí, mijo, pues sí. Yo siempre he dicho que yo soy ridículo, que mis lentes son para hacer ridiculeces. Queremos que bueno Oxlack reaccione a los memes de los grupos, ahorita voy. Queremos que tus memes en la, la Prime eh, es que hoy es día de las mascotas, ¿qué no? Hoy es día de las mascotas, en serio. Ya tengo un nuevo meme para subir al más al rato. Gracias Oxlack. Gracias a Nickname Han Solo. Dice yo, Oli, aún está en el soy yo. Ok, qué tan ridículo para creer que a los demás les importa cómo se ve saltar? altar. <risa> ok, quién es tan ridículo para creer que a los demás les importa cómo se ve su altar. Vamos a, a seguir viendo qué más encontramos. Aquí tenemos una revista Proceso que es de noticias Motion Array, que eso no lo sigo yo, pero me salió es como una como una publicidad para hacer tus videos de terror, miren. Se ven padres, ¿no? Se ve padre esta aplicación como para hacer tus videos de terror. Sigo al aprendiz financiero, o sea, el Carlos Master Muñoz Vende Humos. Eh, no se los recomiendo, les recomiendo mejor este, aprendiz financiero, cuatro hábitos que nos hacen prosperar, hasta el momento voy limpio, si se dan cuenta, todo lo mío es, es positivo, es bueno, vean, aquí el aprendiz, esto, síganlo, eh, aprendiz financiero, mucho más rápido que eh, el que les roba el tiempo y el dinero, el Vendehumos Master Muñoz, Aquí tenemos este caso que me pareció muy curioso y que está en una página, ya lo subí a mi página eh, web. Tengo una página web que se llama Mundo Oxlack. En esta página web subo, pues, también todo mi contenido y también cosas sobre las que he ido a, a, a, a explorar o a investigar. Hago mis documentos y los subo a Mundo Oxlack. Este es el viejito raptado por un duende un caso muy curioso que sucedió en Tabasco, el viejito duró cinco días perdido en este, en todo este bosque o como selvita ahí en Tabasco. Vean, esta es la fotografía de cómo el, el, el dron de la Guardia Nacional lo encontró. Dicen que estaba la región tan, tan remota, tan de difícil acceso, que no se no saben cómo pudo llegar hasta ahí. El viejito solo dijo que un niño lo llevó hacia ese lugar. Y que también la gente cree que al viejito lo alimentó el duende por cinco días. Así que este es el viejito, es uno de los casos más recientes de un rapto de un duende. Así que lo pueden ver en mi página Mundo Oxlack o en mi página Oxlack Castro. Denle clic ahí y pueden ver la historia. Vamos a ver, tenemos esta página que sigo de Enigmas y Misterios del Mundo... Y que habla de... ¡Ah, caray! Eso ya se puso medio raro. Eso ya se puso medio raro. Dice, abandonó el papel de Batman y separó de mujer, pero cuando, no sé de qué trate. Ben Affleck discutiendo el evento actual que su mujer admirándolo. No sé de qué trate, pero esto no es ningún enigma ni misterio del mundo. Pero bueno. Y tiene casi mil compartidas ha de ser muy buena la publicación casi mil compartidas sigo a mi compañero Jorge Moreno el investigador de fenómenos paranormales de Mérida y su museo paranormal, dice la primera persona que adivine por qué me rasuré anoche se gana un pase doble para el evento 21 almas del museo paranormal, aquí tenemos a mi buen amigo eh, Jorge Moreno, si alguien lo conoce mándele un saludo de mi parte, su museo es increíble síganlo, sigan su página y sigan su museo paranormal, que es muy interesante, yo les voy a subir un video acerca de su museo paranormal, ahí está el buen Jorge Moreno, hasta el momento bien, ¿eh? no me ha sucedido nada, ahorita veo, vamos a ver los mensajes, ¿quieres ver los mensajes? Sí. Uy, ya se puso fea la cosa, yo no tengo nada que temer. ¿Qué voy a andar borrando? No tengo nada que temer. ¿Qué voy a andar borrando? Aquí tenemos publicidad y tenemos aquí a personas que quizá conozca. Quizá conozca a Hispania. Sí, sí la conozco. ¿Por qué está como embarazada aquí? ¡Qué rara! Tiene una pelota, está embarazada a Hispania. ¿Qué le pasa? Oscar Torres, claro que lo conozco. Oscar Torres es el hermano de Luisito Rey. Aquí tenemos a Hispania, que no la sigo, pero pues sí nos hablamos. A Oscar Torres, pues que claro que le hablo, que es hermano de Luisito Rey. Vamos a ponerle el tache. Vamos a ponerle tache. Cindy Reyes, no la conozco. Rogelio Montoya no lo conozco. John Cortés tampoco. Alma Peña, sí, era una compañera. A Omar Garduño estuvo hace un rato aquí en mi casa, productor, productor de History Channel. Ahí está Omar Garduño, le mando un abrazote. Y Marcos Trigos, no lo conozco. Ismael Colín. Es este señor, este Ismael Colín, si lo conoce a alguien, eh, dígale que por su culpa, por su culpa abandoné la escuela porque no me dejó hacer mi tesis como yo la quería hacer. Eh, es el peor maestro que conozco porque no me dejó crecer en la educación. Pero bueno, yo a esa escuela no fui a aprender Fui a enseñarles, así que de la universidad me gradué como enseñándoles a los maestros y a este precisamente pude haber enseñarle, enseñarle más yo que él a mí. Así que vamos a tacharlo. No sé quién está en buscarán, pero bueno. Andrea Ocampo, ¿quién será Andrea Ocampo? Vamos a ver qué dice. Que gracias a una galería, vean, estos, estas pinturas yo las reconozco, son de Andrea ¿Quién es este güey que le escribió, maestra? Felicitaciones y una llamita. ¿Eh? Ah, según iban a salir cosas malas mías. Según iban a salir cosas malas mías. No digo, no. ¿Qué un amigo, no, que un amigo. Que un amigo. ¿Por qué te pone una flamita? Pues porque... No, no, no. Las no, flamitas son fuego, son ardientes. Fuego. <risa> según iban a salir cosas malas mías y mira. Ya me quieren perladear la bicicleta a mí Eso no significa nada Que no significa nada Un abrazo para Luna, para Ana de la Price Para Luis Fernando Solís Buenas noches Para María Orduña, para Nagarato Osana, Ana la Price otra vez A Brujita que se ve, Luna Gracias por estar aquí en esta transmisión Buenas Nati Princes, dice Luis Fernando que el tóxico, dice Graphic Music No le creas, no, no le creo Ahorita van a salir cosas Peores seguramente Dios mío. ¿Quién es un André? Andre Austin Y dice, well done Andrea I love your work pero mi trabajo, Dice, I, dice am, I love you I trabajo. love you Work, no sé qué es work, pero And dice I love you André Austin es un pintor eh, eh, Estadounidense Y dice, amo tu, trabajo, tu Ve trabajo Venías a buscar cosas malas mías Y ¿Tú? salieron cosas malas tuyas Dice, yo enojada sin saber qué tengo, pero algo tengo. Así muchas mujeres, muchas mujeres les pasa así. ¿Quién sabe por qué? O sea, otra vez el máster Muñoz, el vendehumos. ¿Qué dice el vendehumos? ¿Qué dice? Que le compren sus seguramente, no olvides que puedes asistir a los eventos presenciales enfocados en aprendizaje y superación empresarial de diferentes temas sobre tus negocios, marketing, finanzas y talentos, separa ya tu lugar en Lima, Perú el 5 de noviembre no le crean a este charlatán es de los más charlatanes que conozco recuerdan a, a la gente que se viste extravagante es para llamar la atención porque les falta atención eso es lo que hace este señor con su barba y sus trajes folclóricos y toda su chantajería, char, pur, charlatanería, charlatanería, y es que cada que aparece le voy a decir un montón de cosas, aquí otro comercial, porque Facebook nos vende muchos comerciales, aquí está mi transmisión, estamos en vivo viendo nuestra propia transmisión, estamos haciendo como, como un, eh, vean, vean, estamos haciendo como un hoyo infinito, un hoyo infinito de Oxlack viendo las transmisiones, vean, cada vez se está yendo más el Oxlack infinito. Ay, sí. <ríe> Vamos a ver qué más encontramos. Ah, mira, me escriben cosas muy bonitas. Saludos desde Iztapalapa, Fernando Pineda. Lisbeth Antonio dice, saludos Ox. Nagatoro San, qué grande eres. Órale, Yagis Villalobos y los memes. Ya los estamos viendo, Yagis Villalobos. Tengo también a las noticias con con <coughs> aquí temas de detectan variante Delta y Mu. Órale, de Delta, Mu, Sigma Freud. ¿Cuántas variantes ha de haber en el mundo? Desconozco. Afortunadamente a mí ni una de las mil cuatrocientos eh, veinticinco mil Cepas me ha dado. Gracias al señor. Selección Nacional de México, Marcador, México 2, Ecuador 3. Eh, felicitaciones a Ecuador, que nos ganaron. No sé en qué nos ganaron, pero nos ganaron en fútbol seguramente. Ecuador 3, México 2, no sabía ni que jugaba. México, eh, ya deberían de retirarlo. Ya no debería de jugar fútbol. Da puras lástimas. ¡Qué feo! Estamos orgullosos de ustedes. Orgulloso patrocinador de las... Orgullosos de un 2-3... Por Dios, qué feo. O que entre menos tengas más ganas, o entre. Ya no sé. A Español, tenemos una noticia de lo mismo. Y Streamlabs, muchos comerciales en Facebook. Y dice que conozco a Yuri Castañeda. Yuri Castañeda sí la conozco, es de los scouts, pero no la voy a agregar. A Rolly Vega no lo conozco. A Art San Juan no lo conozco. Bernie Camacho, menos. Ah, sí, este, este amigo sí lo conozco, es de Panamá. A Luis Valdez, a Valadez, claro que lo conozco, le mando un abrazote. A Mira Albañez, no lo conozco. A Hugo Tapia, claro que lo conozco, le mando un abrazote. A Luis Alfonso Gómez, no lo conozco. Vere Mendoza, no la conozco. A Lulu Guzmán, claro que la conozco, le mando un abrazote. A Eric O también, saludos. Y ya. Hay mucha gente que conozco, pero no agrego. No los agrego porque pues porque no. VoxTuberos. ah, miren, aquí salió algo mío, qué raro. VoxTuberos, Ciudad de México dice, "Podcast con el mejor investigador digital de México." Vean qué cosas, qué cosas salen solitas, ¿eh? Ah, oh, qué afortunado. Con el mejor investigador digital de México en el estudio y previo al Día de Muertos en México tuvimos de invitado a Oxla Castro donde platicamos sobre el escepticismo, extraterrestres, investigadores, chafas y la muerte de Juan Ramón Sáenz. Link en el episodio de los comentarios. Aquí está la fotografía con el, el buen Fer en esa, en esa en ese podcast que realizamos. Me veo mucho más alto de lo que soy. Mido un, un metro con 95 centímetros. Yo quisiera ser más chaparrito, pero mira, un metro 95 centímetros casi... Casi mido lo de la puerta, casi dos metros lo del, lo del techo, vean. Soy un hombre gigante. Estoy muy, muy alto. ¿Ustedes pensaban que era chaparrito? Pues no. Un metro noventa y casi iba a la NBA, pero no. Vamos a ver los comentarios. Han de decir, piche charlatán, que trajiste, Fer? Vamos a ver, vamos a ver los comentarios, a ver qué me dice la gente. Ay, ya me dio miedo. Aquí está el link del episodio. Vamos a ver los comentarios primero. La famosa agüita. A mí sí me tienen agregado. Eh, Algunas de ustedes le hicieron la brujería para que sea tóxico, que razón, brujita. Por favor, hábanos sobre el perfil de una charlatana para detectarlos. Me da curiosidad por manera que hablas de ese señor charlatán. ¿Cuál charlatán? ¿Cuál de todos los charlatanes? Ox, como raro, ¿no? Es así desde andas con esa... ¿Qué? ¿Qué, Naty Princess? Saludos, genios, saludos desde Argentina, siempre te sigo, saludos. Saca algo de ovnis porque contigo sí es increíble. Eh, de pura. Hola, ¿crees en la brujería Oxlack o alguna vez has practicado alguna en rituales? Eh, brujería, sí creo en brujería, pero en un, va... un día vamos a hablar sobre brujería. Si sí, Oxlack tiene otro Facebook oculto, no, es mi Facebook personal, no es mi Facebook oculto, es mi Facebook personal. Vamos a ver los comentarios que me dice la gente en, en esta página de Boxtuberos. Vamos a ver si la gente me quiere o me odia, vamos a ver. Muy lejos de ser Roberto Marti muy lejos de ser Roberto Martínez, bro. O sea, eso se lo dijeron a Fer, qué mala onda. Yo no creía en lo paranormal hasta que la otra noche me fui a jugar fútbol al parque con unos amigos. Eran más o menos las 11 de la noche y había luna llena. En una de esas jugando me dan un balonazo en los testículos y caí del dolor que casi me desmayé. Pasaron unos días y el dolor persistía. Incluso empecé a tener problemas de erección. Fui con un par de médicos y ninguno buscaba la solución hasta que fui con una bruja y me cortó unas pencas de sábila y me dio unas hierbas para hacer un té y pues ya ahora se me para normal. Gracias por leer mi testimonio. Excelente día. No, pues no. Ese güey me queda bien. Vean, vean, vamos a ver sus comentarios. Uy, Ese güey me queda bien, pero todo se vino abajo cuando salió diciendo que es antivacunas y todo eso. Yo cuando dije que era antivacunas, gente, a ver, a esta persona, ¿quién le dijo que era antivacunas? Así se hacen los chismes. Ese Adrián Sents, que está, que escribió ahí, no sabe ni de lo que habla. ¿Quién Yo, yo tengo mis dos vacunas, le subí video cuando me vacuné. ¿Quién dice que soy antivacunas, que por eso le caigo mal, porque soy antivacunas? Qué fea gente, la verdad. Wilber Israel dice, averigua por qué tantos discípulos hay en Cuculcán aparte de, ok, pero invita al cubo mis respetos para Oxlack Castro uno de los mejores investigadores, gracias José Alejandro Caché no que el mejor era el cubo dice Carlos Luis, de Donalú <risa> el cubo de Donalú no el que le metieron a Zarapos a, a poco ya tienes, ok, ahí se pelean con algo del cubo el salseo de Frank, mi buen amigo Frank dice el bueno Oxlack, este sí tengo que verlo Qué, qué buena onda, qué buena onda encontrar cosas aquí buenas hacia, mi, hacia mí, hacia mi persona. Te faltó añadir el episodio, está mucho mejor que las fotos. jajaja. Ja, ja. Carlos Martínez, más allá, padre. yo soy tu super fan. Qué locura poder conocerlo, lo escucho ahora. Ah, qué buena onda. Estaría chido que vayan a investigar lugares embrujados como lo hicieron en anteriores boxtuberos. Saludos. Oye, ¿puedes ver si en los comentarios de You know, la gente escucha? Porque a lo mejor no me están escuchando Porque está tan lejos el teléfono Sí, están escuchando ¿Qué dicen? Lea algún comentario sí. Si eres más alto me consta Dice Beatriz Ah, ¿sí se escucha? Eh, sí Ah, no pe si se escuche, dice Pérez. ah perfecto eh, dice Sí, escuchamos Ah, muy bien eh, Sí, sí escucho. Genial, Rita Ruiz dice Ojalá sea bueno, Christopher Ojalá sea bueno, pues claro que sí, Rita eh, Christopher Canto dice, Oxlac, saludos, muy buenos comentarios, 14, saludos, 51, eh, muy buena onda, el buen Oxlack viene ahí, qué buena onda que la gente sí me quiera, saludos Oxlack, qué bien, qué bien, gracias gente, no me lo esperaba, Una, un abrazo a toda la gente de Mérida, qué buena onda gente de Mérida, voy a ir más para allá, allá sí me quieren, no que en el Estado de México no... Eh, Univisión Noticias dice que Canelo, otro charlatán. <risa> no es cierto, no, no me vayan a, a querer aquí pelear conmigo, pero yo a este señor no le veo, yo no, lo único que veo del de Canelo es que tuvo mucha fortuna, que qué bueno que salió de la pobreza, que qué bueno que ahora sea millonario, que Dios lo bendiga a él y a toda su familia y qué bueno que, que se compre supercarros, que, que se case, que sea feliz. Yo deseo que él quisiera que todos fuéramos felices, que lográramos nuestros sueños. Yo a este señor sí le deseo todo lo mejor del mundo, pero como boxeador, no. Como boxeador, no, no, no, para mí, la verdad, no, no merece mis respetos. No es un boxeador como los que yo acostumbré a ver, como los verdaderos campeones mexicanos. Así que como boxeador, pues queda mucho de ver a deber para mí, para mí y como persona, pues que le vaya muy bien al Señor, que siempre esté él bien y toda su familia y que bendito sea que haya salido adelante con el boxeo y con lo que haya salido. Aquí dice un mensajito que dice, yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no, pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo. Ok, hay un mensajito ahí, del Canelo Álvarez Para todos los fans del Canelo Yo no soy su fan A mí no me merece respeto Como boxeador Pero como persona pues les mando Los mejores vibras, creo que sí Paolo Coelho en español Es otra página que dice En la vida triunfa el que persevera El que se esmera, el que persiste El que sabe que no es fácil Pero continúa insistiendo Si se cansa, descansa y continúa Con esta sola frase podrías tú ser un millonario o ganar dinero y no siguiendo al máster Muñoz. Con una sola frase en un de un meme de la página de Pablo Coelho te dice mucho más que lo que el máster Muñoz te puede enseñar. El señor te vende ve, te vende humo, te vende conferencias y te vende sus cursos carísimos. Eso es lo único que quiere ese señor máster Muñoz, venderte cosas. No quiere que seas rico, quiere que seas pobre todavía para que sigas comprando todos los cursos que él saque. Monday dice que gestiona esto, es comercial, Infobae, otra vez lo del Papa. Eh, Zulia Andrea es una maestra colombiana. Eh, bueno, aquí es algo personal de, de su hija. Le mandamos un abrazo a la, a la maestra Zulia hasta Colombia, hasta... ¿Cómo se llama ese lugar? ese donde las, las colombianas son enojonas, Bucaramanga. Ah un abrazo hasta Bucaramanga, <risa> Bucaramanga, donde, a Santander, donde dicen que las mujeres colombianas son muy guapas, pero que son muy enojonas, muy violentas, si hay alguien de Colombia que me diga si es cierto o es falso, que las mujeres de Bucaramanga, bueno de Santander, son violentas, son enojonas, vamos a leer los comentarios, Cúcuta, saca mis memes, Oxlack. Ahorita que llegue a Anaela Price, ahorita, ahorita entro a ese otro. Eh, pues cierto, ¿sabes de box? Pues es cierto, no sabes de box, tú sabes de lo tuyo. Cada quien a lo suyo, respetable todas las opiniones. <risa> Juli Fonseca se enojó porque le dije que Canelo no es buen boxeador. No es, bombo, bo, no es buen boxeador, Juli Fonseca. Ojalá hubieras visto a los verdaderos campeones mexicanos en su tiempo. Eh, el, Canelo, el Canelo es lo mismo que Memo Ochoa en el América, es lo mismito, es igualito, son dos productos, son dos productos hechos, pero no, no te preocupes, no te preocupes, tú sigues siendo fan de Canelo, ocupa mucho sus fans, así que si lo amas, síguelo amando, él te ocupa, él te necesita. Saludos a Vicen Vladimir, eh... Dice Andrés Carmona, así es Ox, Canelo no es de nada Rápido, fue el mejor del mundo porque ya estaban viejos los top Dice Mr. Pato, parece un personaje de Minecraft Es tan cuadrada que tiene la cara Ok, es verdad, no es buen boxeador Dice Samantha Lesana Esas mujeres planchan con la mano Mira, es lo que me dijiste Dice que las mujeres planchan con la mano Las mujeres de Santander Ay, hay, no te mentiras, te Ahí sí, es verdad O sea, las mujeres de Santander bonitas pero rudas. Dice, eh, Melisa, está, está Melisa, según Melisa, estaba en el hospital, me llamó hace un rato, me dijo, Ox, lamento no poder estar en la transmisión de hoy, tuve un percance, voy a estar internada, eh, lamento si no te puedo contestar las siguientes semanas, espero Dios todo pase rápido, y vean, la veo aquí en los comentarios, yo no sé qué pase con esta muchacha Melisa. Uno de la generación de Cristal, Canelo, Memo y Peña Nieto. Ándale, Canelo, Memo, Choa y Peña Nieto son lo mismo. Dice que está en el trabajo, Melisa. Pues imagínate, entra a las 9 de la mañana y son las 10.43 y sigue en el trabajo. Melisa de ganar mucho dinero, mucho dinero. Dice, mañana hay moco, dice Melisa, no le crean. Vamos a ver qué más tengo en mi Facebook. Tenemos a Jesús ahí, artista plástico, que pone un, un meme aquí, que no le entendí. No le entendí ese meme. Vamos a ver qué más hay. Ya somos más de 2 millones. Felicidades, Dios los bendiga. Univisión Noticias. Los ACDC afirma que las personas de 18 años con sistemas inmunológicos podrían ponerse una dosis. O sea, las noticias siguen publicando cosas de, de la, esa enfermedad eh, mortal. Yo no quiero mencionar nada de la enfermedad mortal porque no quiero atraerla a mi vida, no la vi, no la conocí, ya me vacuné y no quiero llamarla. Estos niños de seguro viajaron en el tiempo desde los ochentas, vamos a ver qué video es. ¿Qué están haciendo esos niños? No entiendo, no entiendo, pero es algo de carros y los carros no me gustan. Ah, ah, ah. el mundo dice a la guerra de incógnito en el metro de madrid así fue la experiencia si no sé es una cantante española que no la no la ubico mundo espíritu ya encontramos una página paranormal aquí y dice lo siguiente y cuando seamos viejos y me digas cómo llegamos juntos hasta aquí yo te responderé porque en lugar de gritar hablamos en lugar de oír buscamos soluciones porque todo y nada era de los dos, porque lloramos y reíamos juntos, porque un día nos prometimos estar en lo bueno y en lo malo, y sobre todo porque el amor con el tiempo aumentó en forma de un cariño que nunca muere. Y en la foto de los dos viejitos besándose, ¿Qué? ¿por qué una página Mundo Espíritu? ¿Para eso sigo las páginas paranormales? Mundo Espíritu, ya vimos dos páginas, una de Ben Affleck y su esposa, y ahora Mundo Espíritu con dos viejitos besándose. Está romántico. ¿Están románticos las páginas paranormales? ¿Dónde está lo paranormal Oxlack? Uh -huh. Y a mí me reclaman, mi página es personal, se llama Oxlack Castro. Ahí puedo subir lo que yo quiera. ¿Y subo más paranormal que estas páginas? ¿Mundo Espíritu o okay, qué? ¿O los subió porque ya son como, ya va a estar próximos a ser fantasmas estos viejitos? O no sé. Vamos a ver que el Whatever Tomorrow dice soy de lo peor. Pues según los rumores sí lo soy y seguí de la misma manera jugar una broma a algunos fans. Esto está bueno, este video de, de Whatever, que tiene por lo menos este video, tiene como cuatro años que lo sacó, tres años aproximadamente. Pero bueno, vamos a ver el Whatever cómo es payasón. Ajá. Has ¿Estás a hasta que acabe o cómo? Dame. Las dos, ¿no? Más rápido. No, es que es personal. A no va a ver, a ver. No, no, no, no sale bien. ¿Qué? ¿Qué? Otra, otra, otra, otra. Muta, madre, vale, a ver, pérdame. A ver, creo que hay una de que ¿Enseguro sí? Ejemplo, eh? ¿Sí? Formos, ¿Sí? ¿Me ¿Podemos comer una cosa contigo? estoy comiendo. No, ándale. No te, no te, no te tardes. No nada. No te tardo, sí. Yo tampoco tardo nada en comer. Ándale. Las no, no <risa> ¿La dos, Qué ¿no? Madre. Más rápido. No, es que es personal. A va a ver, a <risa> hey, brother, ¿una foto? Pues no sé si puedo, güey Si quieres, sí A ver ¿Está? No, no, no, no salió bien ¿Otra, ¿Qué? Otra, otra, otra, otra. ¡Mita madre, güey! A Ahí salió ¿Está? Ahí salió A ver, chécale, güey Está bueno ese video Ya después les pide disculpas Ya vi ese video eh, Debo de decir Una cosa sobre el wherever Y es que en una ocasión, cuando fue su roast, hubo una fiesta, eh, super fiesta del roast, en donde fueron pues muchas personas eh, del, del medio, youtubers y demás, a una cena. Y el wherever se comportó de una forma que siempre recordaré, pasó al lugar y, se, y saludó a cada uno de mano, agradeciéndole que estuviéramos ahí a uno por uno a todos los que estábamos en aquel lugar lo saludó así que yo solamente tengo cosas buenas que decir del wherever tomorrow siempre siempre para mí fue una persona a la cual seguí desde los inicios de youtube porque él abría el camino para los nuevos youtubers para los que lo seguíamos y, y siempre se comportó a la altura siempre conmigo se portó muy bien el wherever le mando un abrazote y siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó sin él saber que, que me enseñó. Por, lo, por el camino que abrió, y no solamente a mí, sino a toda la comunidad de YouTube Latinoamérica. Así que siempre le estaré agradecido al wherever. A su hermano sí, ¿no? Su hermano sí es un mamonzón del tamaño del universo. El escorpión dorado es de lo peor. Para mí no es una persona agradable. Eh, pero el Wherever sí lo es y solo tengo cosas buenas que decir del Wherever, no así del escorpión dorado, aunque les guste mucho a ustedes, pero el escorpión que, que al menos tuve la oportunidad de estar cerca de él en muchas ocasiones, vi cómo era y no me gustó para nada. Vamos a ver qué más hay aquí. Tenemos amantes de la lectura. Puras cosas buenas. ¿eh? Puras cosas buenas que tengo en mi Facebook. ¿Ha salido alguna chica? ¿Han visto que ha salido alguna chica? Ya está. Andrea ya se, ya se aburrió de que no no me puede reclamar de nada. No ha salido ninguna amiguita. Ninguna amiguita tomándose fotos. Ni mucho menos. Nada. Todo, todo bien conmigo. Me sorprendo. Soy una persona tan tan responsable, tan leal, no puedo creerlo, vamos a ver qué más hay aquí, <coughs> vamos, tenemos a Hank, al buen Hank lo sigo, me gustan mucho sus videos, a la gente que no lo conoce, estoy seguro que, que también les gustan sus videos, digo, que les gustarían sus videos, porque les hace burla a los Whitesicans, entonces el buen Hank me cae muy bien, no, no, nunca he hablado con él, pero pues lo sigo y me gustan sus videos. Voy a leer los comentarios. <coughs> Creí que era al revés respecto al escorpión y wherever. No, Carla, si es al revés. El wherever es el buena onda. Eh, hablando del escorpión, ¿cuándo sales en su carro? No, Ana de la Price, para nada. Nunca me va a invitar el escorpión dorado a su carro y nunca yo aceptaría subirme a su carro nuestro eh, oh, oh, oh, oh, maestro, no tenemos tema esta noche, ¿cierto? Sí, estamos revisando mi Facebook, descubrí ahora se me amó contigo eh, Saludos, Facebook personal, sí, sí, es mi... Revelando mi Facebook personal, se llama Esto, vamos a quitar este, este banner Ah, no, no, no molesta, ¿verdad? Revelando mi Facebook, no molesta, vamos a seguir viendo qué hay Esto dice... Azteca Noticias. La mujer envió un mensaje de celular a su pareja diciendo que la habían secuestrado y pedían más de 141 pesos para liberarla. O sea, no sé qué. Mujer finge su secuestro y usa el dinero del rescate para jugar bingo. Órale, lo que nos enteramos. Mujer finge su secuestro y usa el dinero del rescate para jugar bingo. ¡Oh, my God! ¿Cómo ven, gente? Y aquí tenemos... Eh, los Oxlovers Oficial, sigan esta página de los Oxlovers, dice, ¿será? Y si las mujeres administrando su ganado. ¿Así administran su ganado? ¿Así le hacen? Sí, seguro. Yo estoy seguro que las mujeres sí administran así su ganado. porque De verdad que los hombres le escriben a todas las mujeres. Chiquitas, altas, morenas, güeras, gorditas, flacas no tienen respeto por ninguna, todos los hombres les creen a las mujeres, y las mujeres hacen esto, precisamente, administran su ganado, como estamos viendo en este momento, bueno, yo soy una santa que yo una santa palomita, sí. así es como las mujeres administran su ganado, yo creo que sí, yo creo que sí, esta es la página de Oxlovers Oficial, Dice una gran variedad de visiones animadas de Hungría. Pudía eh, eh, gratis. Cosas animadas de Hungría. Está muy padre. Vean ahí apareció un ovni. Animaciones húngaras visionarias. Esto es como un comercial. Pero se ve padre. Ok, vamos a ver qué más hay. Dice Cuba, el barbero del barrio en Cuba. Vamos a ver esto qué es. <risa> Qué le... <risa> Okay, está muy divertido. <risa> Estuvo muy bueno ese, ¿eh? Aquí tenemos al buen amigo Héctor Patiño. Dice: Nuevo modelos en proceso, todo en producción artesanalmente. Mi buen amigo Héctor Patiño hace monstruos. Vean, los hace, hace esculturas, después hace moldes y saca máscaras o esculturas de monstruos. El buen Héctor Patiño es mi monstrólogo favorito. Tenemos una foto, ahí tenemos otra foto. Ahí tenemos la mano. Qué padre lo que hace mi buen amigo Héctor Patiño. Univisión bueno, Noticias. <coughs> Dice autoridades revelan detalles sobre los tres niños encontrados junto al cadáver de su hermano de nueve años en una vivienda de Houston, Texas. La madre de los niños, así como su novio, fueron arrestados y acusados de varios delitos. Si está Melissa A. estaría interesante que Melissa revisara esta noticia de tres niños encontrados junto al cadáver de su hermano de nueve años en Houston, Texas. Porque Melissa pasa todos los días hacia Texas y seguramente ella sabrá más al respecto y que nos venga a contar el chisme. No sé por qué hayan encontrado a tres niños junto a su hermanito de nueve años ya sin vida. ¿Qué noticia más trágica? No sabemos qué sucedió. Tenemos un grupo del monstruo Tanguis, compra y venta de todo lo extrañamente coleccionable, el mejor grupo de coleccionismo de monstruos. Si a alguien le gusta coleccionar monstruos, agréguese a este grupo y aquí les venden todos los juguetes con, con este que tengan temática de monstruos y demás. Y vean, no sale ninguna mujer, no hay nada extraño hasta salió Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú de Guatemala, para que vean que Oxlack lo único que sigue son noticias, poetas, eh, personajes importantes de la historia, mucha cultura, nada de mujeres desnudas bailando, nada de eso. El Universal dice, tradiciones, catrinas, desfiles, recorridos y experiencias eh, dentro y fuera de la de Ciudad de México Esto también es sobre las festividades de Día de Muertos y 31 de Octubre No seas cobarde, deja oír El Aprendiz Financiero nuevamente aparece aquí Se lo súper recomiendo, están muy buenos sus videos Y es muy interesante aquí el cómo te enseñan a las finanzas Y cómo puedes mejorar tu vida en finanzas Vamos a ver qué más encontramos Yo ya quiero encontrar una mujer desnuda aquí Bailando, pero nada Nada Nada, aquí no hay Nada de eso, videojuegos Star Trek Vean aquí en el monstruo tanguis Venden Star Trek, vean estos Juguetes están muy buenos A la gente que le gusta Star Trek Buenísimos estos Alberto del Arco Ya salió el, el siguiente señor Vamos a ver un video de este señor, vamos a analizarlo, yo sé que hay mucha gente que sigue aquí, a Memo Ochoa, al Canelo Álvarez, a Peña Nieto, a Carlos Muñoz y también a Alberto del Arco, como que casi esa gente que sigue al Canelo, a Memo Ochoa, le va el PRI, le gusta TV Azteca y a Televisa, este sigue a Alberto del Arco, es como que la misma clase de gente no se vayan a ofender, solamente es que sí, es muy común que quien le vaya a Alberto del Arco, le vaya al Canelo y le vaya a Memo Chua, es como que muy común. Vamos a ver qué dice. Lo encontramos en el cementerio y aún no, y aún lo tenemos, aquel ARRE 2021. No sé de qué trata, pero vamos a ver el video, ¿sale? Vamos a analizarlo. Son 14 minutos, vamos a ver los 10, vamos a verlo. Eh, de su trayectoria, de su historia o lo dejaron ahí como parte de una ofrenda y el muñeco se cargó y ahorita lo, lo que me preocupa es anular cualquier energía que tenga, ¿sí? ¿Por qué? porque eh, porque se puede volver a cargar, con esta sala yo te limpio y te nombro Calixto, a partir de este momento será el nombre que usarás en esta dimensión, ok Encontramos con que este muñeco ventríloco lo dejaron en un panteón al parecer o en algún lugar. Eh, ¿Saben cuánto cuesta un muñequito de estos? Hace no menos de medio año encontré uno de estos muñequitos ventrílocos y lo vendían en 13 mil pesos. 13 pesos. Este, así como lo veo, eh, debe de valer 7 u 8 mil pesos aproximadamente ¿ustedes creen que alguien va a ir a dejar un muñeco ventríloco de esta eh, hechura? porque puedo notar puedo notar que no es un muñeco ventríloco reciente es un muñeco ventríloco de estos viejitos voy a voy a abrir la puerta, denme un segundo ahorita regreso no se vayan de ahí se ve elegante el muñeco Regreso, gente. Ay, bien, no me amenaste. estamos de regreso, ya vamos regresando vamos a ver el video del muñeco ventriloco maldito Listo Calixto Listo Calixto Vamos a ver los comentarios antes de empezar A ver este video de Alberto Del Arco Tenemos muchos comentarios aquí Dice, saludos ayer, brujita Chef, ah, algo de duendes También Cámara Oxlack, ya tardaste Oxlack se va a amarrar a Andrea Fue a liberar A Willy Oxlack haciendo comentarios Cuarta transformación mi muñeca se mueve sola cuando me doy cuenta, ya está donde no debería. Se movió cuando le echaron sal. Nombre a la muñeca de la AMM. Es más fácil que salga más Hunter encuerado. Calixto. Ok. Oclac, dile charlatán. Charlatán. Alberto del Arco no me gusta, hace puras cosas fake. Ok, vamos a ver. Ese, ese muñequito, costoso, ¿eh? Como les repito, fácil, unos 7 mil, 8 mil pesos. ¿Quién lo va a dejar? O sea, no sé quién podría ir a dejar este muñequito, pero bueno, luego esta persona, bruja, eh, le está haciendo como, como una limpia con sal, lo llenó de sal al pobre muñequito y todavía le pone Calixto. O sea, es como yo te, yo te, yo te bautizo como Calixto. ¿Por qué? Como, ¿por qué hace eso con el muñeco? Es un atropello, le echa sal y todavía lo bautiza como Calixto. Vamos a ver qué más dice. ¡Loy, es güey! Esta sí, dimensión. ¡Loy, güey! Sean bienvenidos a un nuevo video en este especial del Aquelarre. Ustedes, ya vieron que no me encuentro solo. Hoy estoy con Madeleine Leandri. ¿Cómo estás, Madeleine? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Y además de estar con Madeleine, bueno, pues tenemos este personaje que nos encontramos. No sé si si ustedes no han visto el video, vayan a verlo. Está muy interesante porque resulta que estamos en un cementerio, Madeleine. Y este Charlie, no, esta ocasión no fue Charlie. Es la costumbre de que Charlie sí, siempre se cae. Entonces fue Tony que cae en una fosa. Una fosa no muy profunda, pero era de una... Yo no me explico, gente cómo este señor va a las exploraciones en los panteones y a todos estos lugares. Pero va con sus camarógrafos y con otros... O sea, alrededor de cinco personas van con unos focotes. Ustedes no saben, esas, esos focos que usan para la televisión, porque usa equipo profesional, eh, esos focos son tan... Tienen tanta luz que calientan, hasta te hacen sudar. Entonces... Yo no sé cómo con esas luces tan gigantes, pues todavía se caen, se caen en los panteones. No puedo creerlo. O oh, imagínense si fueran como los otros exploradorcillos paranormales que apenas y con su luz de su celular. No, hombre, yo no sé cómo se pueden caer como lo hacían en su programa Extranormal. Se les quedó la, la manía de que a, a Laura Rivas siempre se caía, se caía por obesa. O sea, no hay otras respuestas por obesa. La señora era muy obesa, se caía por obesa y decía, ya me empujó el fantasma, me empujó el fantasma, lo sentí. Qué, qué charlatanería los de normal, pero bueno. Según ahí encontraron este muñeco, o sea, 7 mil, 8 mil pesitos encontrados ahí, muy buenos, pero según está maldito. No sé quién sea esta señora, se viste de negro, luego no les gusta que les digan brujas, pero pues eso es lo que parece, vamos a ver tumba, y cuando él cae, descubre que hay una caja de cartón en este espacio eh... si vieron, el muñeco está completamente limpio completamente limpio, si vieron la imagen, está de su carita véanlo, está completamente limpiecito eh, su traje es negro, el traje al menos, si lo hubieran dejado por ahí no sé, una semana, ya tendría rasgos de polvo ya estaría polvoriento, pero estamos viendo que tanto la caja como el muñeco están limpios. Lo habrán dejado hace media hora, es la única razón del por qué el muñeco podría estar limpio. Y si lo dejaron ahí por brujería o algo más de hace mucho tiempo, no puede estar así de limpio ese muñeco. Eh, digo, no estaba una, un ataúd propiamente de alguna persona para nada, sino que estaba nada más esta, esta caja. Pues de cartón, media rota, media vieja, media empolvada. No es cierto, ni media rota, ni medio vieja, ni medio empolvada. Si se fijan, está muy bien la cajita, se ve sin, sin polvo ni nada, ni el muñequito. No se veía antigua. Eh, no sé cuánto tiempo llevaría ahí, pero en el interior de esta caja nos encontramos este muñeco de ventríloco, que a nosotros se nos hizo un poquito raro, se nos hizo como... Como muy extraño encontrarnos algo así. Hemos visto juguetes, hemos visto reguiletes, hemos visto fotos. El muñeco está limpiecito, inmaculado, inmaculado. Como si lo hubieran a, acabado de hacer. Está muy bonito ese muñeco ventríloco. Está muy bien cuidadito, como para que alguien lo fuera simplemente a tirar. Y, y solamente es como, imagínense la escena. <coughs> ok, que lo encontraron tirado ahí. Ok, imagínense la escena. Una persona normal que manda a ser un muñeco ventríloco que le cuesta tanto dinero o que compra este muñeco ventríloco antiguo, le cuesta tanto dinero, se le ocurre ir al panteón, meterlo en una caja abierta y tirarlo en una zanja y ya se va. ¿Para qué lo haría? ¿Cuál es la razón de ir a tirar un muñeco en una caja así? No, no le puso una... una carta no le puso fotos no le puso brujería no tenía nada de eso simplemente era un muñeco en la caja para qué alguien se va a disponer a hacer algo así si se dan cuenta no tiene absolutamente nada de coherencia de lo que dice este señor déjenme leer sus comentarios dice gasparín deberías ir con un explorador experimentando casi siempre salen bien de sus, explica eh, sus explicaciones. Gasparín, yo he recorrido el, el país de norte a sur, metiéndome a lugares abandonados. Eh, en de, dentro del 2020 y 2021 hice muchas exploraciones en todos estos lugares. Eh, he, he convivido con exploradores paranormales con los que he ido también y, y sé, sé de lo que estoy hablando. Completamente sé de lo que estoy hablando. Dice Diamond Luna, ¿te gustaría trabajar con Alberto del Arco? Alberto del Arco solamente hace eh, un programa de entretenimiento. Alberto del Arco ocupa el fenómeno paranormal como le resultó en extranormal. De ahí surge Alberto del Arco y ahora hace sus videos como los repetía y los hacían en extranormal ese señor no trabaja haciendo una investigación paranormal hace contenido hace entretenimiento supuestamente paranormal por lo tanto no no tengo por qué no tendría por qué gustarme o querer hacer trabajo con alberto del arco a mí no me gustan las mentiras no me gusta eh, engañar a la gente entonces pues no el día que quiera ser rico el día que yo me quiera hacer rico voy a empezar a hacer todo este tipo de charlatanerías. Y, y yo creo que ahí me olvidaré de ustedes y me interesará más el dinero. Díganme un abrazo, Brujita Jezebel, a Jesús Ailton, a Nagatoro San, que están comentando ahí en los, en Facebook, en YouTube. Gracias también a la gente que me está viendo en YouNow. ¿Cuántos likes tenemos en YouNow? Vamos a ver cuántos likes tenemos ¿sí? en YouNow. ¿Me regalas más azúcar en mi café? Thank you very much. Un abrazo Gasparín, un abrazo Gasparín. Dice, dicen que sale hombres lobo, Nahuales, Brujas, Luis Hidalgo. 5 mil, gracias a toda la gente que ha estado dando likes allá en YouNow, gracias a esos cinco mil likes. Gracias a to... ¿Dónde están los superchats, gente? ¿Dónde hay superchats acá en YouTube? No hay nada de superchats, y eso que estamos arriesgándonos aquí, jugándonos el pellejo, hablando del señor Alberto del Arco. Vamos a, a seguir viendo el video. Profías, hemos visto de todo, pero un muñeco de ventríloco nunca habíamos visto, incluso hasta una ouija que también tenemos por ahí guardada, eh, hemos encontrado en un cementerio, pero un muñeco de ventríloco es la primera vez. Aquí hay dos cosas desde mi punto de vista y desde mi percepción, o lo enterraron con su dueño como parte de, eh, de su trayectoria, de su historia, generalmente el, algunas personas hacen que el, la herramienta de trabajo, en este caso el muñeco, se enterrara con, con su dueño. La señora bruja dice que el muñeco pudo haber sido que lo enterraran con su dueño. Señora bruja, ¿no está viendo las imágenes de que el muñeco salió puro? ¿No tenía una gota de suciedad? ¿No tenía una mota de polvo? ¿Cómo lo van a enterrar con su dueño? Señora bruja, su explicación de verdad... Es incoherente. Vamos a ver qué más dice. O lo dejaron ahí como parte de una ofrenda y el muñeco se cargó. O dice que lo dejaron ahí como parte de una ofrenda y que el muñeco se cargó. ¿De qué se va a cargar, señora? Está cargado con una energía un poquito así como indefinida. no te puedo... Dice que se cargó con un, un poquito de energía así indefinida. Que se cargó de un poquito de energía así, indefinida. ¿Qué es esa explicación, señora bruja? Es decir, que sea agresiva, pero podría tornarse o podría hacerlo como muy tranquilo hasta muy agresivo. Depende de qué tipo de energía esté en ese momento en el lugar. Tú puedes sentir si tiene sí, algo de energía. es una energía... Estaba en el cementerio, estaba en el cementerio. Definitivamente. Yo dudo mucho que haya sido parte... De, de la persona que enterraron ahí, porque me imaginaría que estuviera bien tapado, bien cubierto o incluso dentro del ataúd de la persona que estuviera enterrada, ¿no lo crees? Podría ser así, pero muchas veces de repente pasa que eh, cuando hacen cierto tipo de ofrendas, sí como es un muñeco, eh, recuerda que los muñecos es muy fácil que les entren almas o espíritus. Uh -huh. Cálmese señora ya está repitiendo la, la película de chucky dice recuerda que los muñecos son eh, pueden ser artículos para que se metan los espíritus es, ya, vio mucho la película de chucky esta señora se quedó muy traumada con eso y va a decir que se le metió un muerto no al muñeco uh -huh. entonces de repente es para agarrar y tener un alma ahí bloqueada, pero en este caso no tiene un, un espíritu, un alma como tal, sino más bien es una energía como indefinida, no es así como que pudieras decir, sí podría ser terrorífica, pero en este caso... O sea, esa señora no sabe, dice, es una energía así indefinida, como algo así como, sí pudiera ser terrorífica, pero... No es un alma, no es un espíritu, no sabe, no sabe. A eso se le llama estar inventando cosas. Si la señora supiera, diría: sí, Alberto del Arco, este es un pinche muñeco chuki que en la noche te va a matar porque se le metió un asesino serial y está pensando en contraer tu cuerpo para meterse en el tuyo y así eh, hacerte un exorcismo. Diría las palabras con más. con más. Eh, ¿Cómo diríamos? Con más. ¿Cómo más qué? ¿Quién? ¿Cómo me llamo yo? <ríe> lo diría con mucha o más seguridad. Entonces, ella se traba mucho. No saben qué decir, si lo que va a decir es bueno o es malo. La verdad es que esta señora no está sintiendo nada de energía. Se está inventándose lo que según tiene el muñeco. Está como muy concentrada, muy controlada. Muy controlada esa energía. Y lo que podríamos hacer es simplemente anularla. Que no se cargue ni para bien ni para mal, simplemente mantenerla neutra, en ese sentido de que, pues, el muñeco era una herramienta de trabajo, no, eso no me cabe ninguna duda, y... Dice que el muñeco era una herramienta de trabajo, eso no le cabe la menor duda, ni a nosotros, señora. Los muñecos ventrílocos son una herramienta de trabajo. O sea, cualquiera aquí en la audiencia podría haber dicho eso. Eso, de eso sí, no, a, a nadie le cabe la menor duda de que el muñeco era una herramienta de trabajo. Pues sí, señora, para eso eran los muñecos de ventríloco. Está simpático, vamos guardándolo en el repertorio de, de Alberto del Arco, de todo lo que tienes y juntas de todas las investigaciones, pero mantengámoslo en un punto neutro. Ok, si alguien, por ejemplo, eh, llegara a encontrarse algo así, ¿este sería el procedimiento que tendría que hacer en dado caso?, Digo, obviamente, acompañado de algún especialista, algún experto como tú. Pero sí es como lo más recomendable si tú te encuentras algo eh, específicamente en algún cementerio que a lo mejor, digo, eh, no sé, tuvimos la duda ahí, ¿no? Si dejarlo o llevárnoslo. Los muchachos me decían, déjalo, ¿para qué te lo traes? Este, tenían miedo de que algo nos pasara, porque ya habíamos tenido experiencias muy similares. ¿Ustedes creen que un muñeco así va a ser dejado en una caja sin una nota sin un calzón, sin una brujería, sin nada, sin un nombre, sin algo, no nada. O sea, dejarlo en una caja ahí esperando a que el explorador paranormal llegara y lo encontrara. No, gente. Ese muñeco lo llevaron ellos mismos. No hay otra explicación. Esos muñecos no son nada baratitos. Ese muñeco ellos mismos lo llevaron. Y ahora, ¿qué toca? Inventarle una historia al muñeco para que sea mucho más vendible, para que digan, ¡uy oh, sí, se encontró un muñeco ventríloco que se le metió un alma del panteón! No, gente, eso está más armado que las peleas del Canelo Álvarez. Es donde tomamos eh, objetos y ocurren situaciones muy raras, sobre todo cuando vamos en camino, cuando vamos en carretera, este, a punto de, de tener percances fuertes, entonces eh, ellos preferían que, que no, su idea era que no lo tomáramos, que no nos lo lleváramos, eh, ya sabes cómo soy yo yo soy muy terco y este, dije no vamos a llevarlo a ver qué podemos este, investigar vean cómo vean cómo Alberto del Arco lleva una cámara aquí con un foco muy que ilumina mucho que ilumina muchísimo y acá tenemos a otra persona que tiene otro foco que ilumina muchísimo en esas exploraciones con ese equipo no da nada de miedo gente no da nada de miedo porque todo está iluminado es como si hubiera alumbrado público entonces a ustedes los engañan mucho haciéndoles creer que eso está aterrador cuando no se siente nada cuando llevan ese tipo de luces que hace que todo donde camines esté completamente iluminado cuando vean que las transmisiones son muy oscuras que apenas si se alumbra con una lámpara Sí, ahí sí está más aterrador, ahí sí da más miedito, aunque no salga nada, pero la, la oscuridad da más miedo. Estos, estas producciones de Alberto del Arco van con la, más, eh, con la mayor luz que puedan y en lo absoluto, eh, gente, solamente es puro show un poquito más, la realidad es que no hemos dado con, con alguien que sea el dueño de este muñeco, no sabemos eh, cómo es que estuvo en esta tumba, cómo es que la dejaron, pero tampoco vimos algún tipo de vestigio de brujería, es decir, no encontramos como alfileres, no encontramos eh, notas, fotografías, eh, amarres, cintas, nada que nos hable que tenía algún tipo de, de brujería este, este muñeco, entonces también por eso dije, bueno, vamos a llevárnoslo, y este, entonces, hay que hacer un procedimiento de todos modos porque estuvo en un cementerio. Exacto. Y el hecho de que hubiera estado en un cementerio, te digo, pudo haber sido una ofrenda, pudo haber sido parte de del de, de, de dueño que fueron, lo dejaron ahí, no sabían dónde estaba. Yo te conozco que eres muy curioso y de repente, y no lo hagan, por favor. Si encuentran bultos, si encuentran trabajos, si encuentran cosas dentro de un panteón, no lo abran, por favor, porque no sabemos qué es lo que hay adentro. Y es muy probable que te puedas encontrar con cosas desagradables como ya te ha pasado. Pueden ser muy lag y pueden ser hasta de muerte. Entonces, Entonces por favor, no ah, lo hagan. Sí, simplemente lo... Vamos a, eh, vamos a adelantarle. Sí, porque qué? Vamos a adelantarle. Porque, o sea, porque cuando me van con la Esta señora... Les mucho? gusta un muñeco muy viejo, entonces creo que le quedaría muy bien. ¿Tú me qué opinas? Me ¿verdad? Por lo que Entonces ahí muchas veces vas a ver que brujas, brujos hechiceros usan la, la sal, porque este espacio se consagra, se vuelve piso, suelo sagrado. Okay, muy bien, pues adelante entonces. ¿todo ¿Les gustaría que, les, que le pusiéramos nombre? Sí, por favor. Entonces vamos a... Tú, tú ponle. A descargarlo. Ponle un nombre tú, Madeleine. Le pongo yo un nombre. ¿Cómo gustaría que se llamara? Calixto. Calixto. ¿De, dónde sacarán, eh, ¿De dónde sacarán estas brujitas? Ya estas brujitas son de antaño. Las, las nuevas brujitas ya vienen más eh, tiktokeras. Ya vienen con modelitos más coquetos. Eh, ya vienen... Eh, como Melissa, por ejemplo... Como Melisa ya es como una brujita moderna, ya, ya pasaron de modas estas señoras brujitas como eh, Laura Rivas y todas estas señoras que se inventan cositas nada más. Ya denle chance a las nuevas generaciones, a las brujitas tiktokeras que ya eh, jalan mucho más público. Esta señora le quiere poner Calixto al pobre muñeco. Calixto, hágame el, el pinche favor. Calixto. Esta señora no, esta señora sí, sí, casi casi le pone Petronilo, ¿no? Casi le, casi le pone eh, otro, otro tipo de nombre, se me, se me fue de aquí la, la idea, Calixto Listopati, oiga, un abrazo a la playa, las brujitas buenonas, la brujita Jezebel, por ejemplo, ya es una brujita ya modernona, brujita Jezebel. ¿Ermelinda Linda? Vamos a ver en la noche una película de Hermelinda Linda. Sí, porque dice que sus alas se parece a Hermelinda Linda. Sí, de hecho Hermelinda Linda le creía más que a esta señora, ¿eh? Casi le pone Pancracio, exactamente. Calixto, Pancracio. Ha de ser el nombre del ex que la dejó, dice Lucero. Calixto, pirata de Caribe me suena el nombre. Eh, póngale Calixto, parece las lápides calofríos, la misma caja con la nota, me huele a coincidencia sí, vean qué raro también, esto, esto es muy buena observación que se supone que al muñeco ventríloco lo encontraron en una caja de cartón pero aquí curiosamente eh, a mí me parece que esta caja que puede ser un baúl puede ser un baúl antiguo pero también puede ser la caja donde se guarda el muñeco. O sea, lo tienen completo, el muñeco con la caja. No creo que Alberto del Arco le haya querido ir a comprar una caja. y pues, Que sí lo puede hacer, ¿no? Pero, pues no sé, sería mucho mejor creíble si pusieran al muñeco solito sin su caja. Aquí ya nos muestran que a lo mejor ya incluso tenían la caja y el muñeco, ¿no? Toda la pieza completa. Vamos a ver qué hace la brujita. Okay. ¿Les gusta el nombre? Está bien, sí, sí, sí. Qué nombre tan curioso, pero está bien. Un nombre como de, de hace muchísimo tiempo. Porque es una muñe un muñeco viejo. Mm -hmm. Sí, es un, un, un, un muñeco muy viejo. Entonces, creo que le quedaría muy bien. Okay. ¿Tú ¿Y qué y opinas? lo limpiaron, ¿verdad? Por lo que veo, está, está demasiado limpio. Lo, lo pasó un trapazo y todo, ¿no? Por lo que veo, sí, sí lo limpiaron. Por... Pues está demasiado limpio. Pues está nuevo. O era de tu colección, Alberto del Arco, que... Oye, está demasiado limpio. Pues sí, tú lo llevaste al panteón. Porque estaba lleno de ramas, un poco de tierra. Que que lleno de ramas y un poco de tierra. Ustedes vieron el video, gente. Estaba impecable el muñequito. O sea, pues Estaba abandonado en un, en un cementerio. Entonces estaba como lleno de, de mucha basurita y sí, hojas secas. Que lleno de basura. Mentira, ¿ya ven cómo les mienten? Mentira, ¿vieron el video ustedes? Estaba en la caja inmaculado el muñequito. El, el, el traje no tiene una sola pizca de polvo, no puede ser. Hasta él mismo se sorprendió de lo limpio que está, así como si ¿sí le, sí le dieron un trapazo, ¿verdad? Es que estaba lleno de basurita, de, de polvo, estaba abandonado. Qué mentira, qué mentira. Todos vimos el video. ¿A quién quieren engañar? Sí. Vamos entonces a hacer, voy a empezar a hacer mi círculo. Y Sasha Hannayama, Iliana Masy. Sasha Hannayama, no. Ayah, Seculín, seculón. ¿Qué círculo va a salir? Seculín, seculón. Esto se vuelve piso sagrado, esto se vuelve piso conservador. El piso se vuelve se suelo. El piso se vuelve lava, el piso se vuelve lava. Venga, Calixto. Seculín, seculón. Vamos ah. Venga, el muñequito. Venga, Calixto. En tus manos pongo sal, en tus manos. Seculín, el De cualquier energía que esté dentro de ti, desde tu cabeza hasta tus pies. Con esta sal yo te limpio, te armonizo y el piso consagrado te pongo, para que cualquier energía que no sea tuya y que esté dentro de ti, se vaya. Y te nombro Calixto, a partir de este momento, será el nombre que usarás en esta dimensión. Porque el nombre que usarás en esta dimensión, ya me imagino al muñeco yendo al bien al por su INE, ¿no? Me llamo Calixto, así me pusieron en esta dimensión, necesito mi INE. Yo me llamo Filemona, Anacleto, Pamfilo. Filemón, Anacleto, Pamfilo. Pedro es Espaminondo. <risa> Espaminondo. Señora Bruja, ¿tienes mejores nombres la gente de la audiencia que usted? Que en esta dimensión vaya, va a llevar el nombre de Calixto. Desde ahora te, te harás llamar Calixto. Ya imagino el muñeco. Me llamo Calixto. Así me pusieron en esta dimensión. Esta dimensión. No, güey. Esta dimensión. No, güey. ¿Se movió Calixto? ¿Sí? ¿Se movió Calixto? ¿Sí vieron? ¿Vieron? ¿Lo, lo tendrán o no? Sí, eso sí no, no, no, no. se sí, es Como si hubiera brincado. ¿Te gusta el nombre de Calixto o quieres que se te cambie? Eso estuvo muy loco. Cámbiamelo por Spaminondo. Bueno, por el... Ponme el marrano. ¿No parece... <risa> perdón, ese fue un albur. Ese fue un albur, perdón. Y le vamos a Qué poner luz okay. para que con esta luz cualquier cosa que tengamos aquí se pueda ir a donde tiene que ir. O sea, si se dan cuenta, la, la brujita, o sea, si le pagaron por eso, o sea, es súper fácil, le echas, haces un círculo de sal, le echas salecita en las manos y en la cabeza al muñeco poseído, dice seculín, seculón, yacalí, yecalá. y después le pones un nombre y listo, ya queda, ya queda tu, tu trabajo de brujería. A Seculín, Seculón, digo, a Calixto no le gustó su nombre, por eso se movió. Bueno, el movimiento es interesante. El movimiento me gustaría que fuera paranormal, o sea, me gustaría. Me gustaría que Seculín, Seculón, yo le puse nombre a Seculín, Seculón. Me gustaría que se moviera, así que de verdad fuera paranormal. Me gustaría que sí. Pero también el, el movimiento pudo haber sido por cómo lo sentaron, ¿no? Porque como saben, es un muñeco que tiene más peso en la cabeza. Y pues claro que se puede ir de frente y demás. El movimiento fue pequeño. Eh, y ojalá me gustaría que fuera paranormal. Pero no se sabe. A lo mejor fue porque lo pusieron, lo medio pusieron mal. Y si se movió de casualidad, pues qué casualidad, ¿no? Me gustó que se moviera. Ahí le doy un punto bueno a Calixto. Le doy un punto bueno en lo paranormal porque se movió poquito. Son, son 50 mil pesos la limpia y el nombre. 150 mil pesos la limpia y el nombre. Vamos a ver. Que no sea este su lugar. Ok, vamos a ver si ya acabó. Y ya acabó la brujita. Ya acabó. Sesión del muñeco. Okay. Sí, entonces es muy importante que ustedes sepan esta parte también. Porque eh, podríamos... En... Bueno, ya. Eso fue precisamente... Eh... Este muñeco poseído, según encontrado, antiguísimo, estaba abandonado. Se supone, se supone, e incluso se pudo mover. Lo vimos en la transmisión. Vamos a ver qué tenemos más en mi Facebook. Tenemos más eh, comerciales, más publicidad. Eh, ah, ya salió la primera, ya salió la primera mujer desnuda. <risa> Dice. Si tienes pareja probablemente ya te conoces de memoria el problema la tomar siempre siempre que lo hacen menos mal bueno esta era una amiga compañera de mi de mi de mi club de de youtubers que se llamaba los cómo se llamaba cómo se cómo se llamaba ya ni me yo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba mi mi club de youtubers Pero bueno, era ella mi compañera de Chile Ahora estamos en mi página Y Zona Oscura Paranormal Que es Italia Que ustedes no la conocen muy bien Pero luego se las presento Pues subió esto a la página Que es eh, Algo sobre un ovni en el Popocatépetl Vamos a escucharlo Vamos a verlo, a ver qué, de qué trata Netflix. ¿Cómo estás tan seguro que en estos momentos, un ser oscuro no te está observando escondido entre las sombras? ¿Cómo estás tan seguro que tus padres, tus hermanos, incluso tus hijos, no son vigilados por seres malvados durante las noches, esperando el momento perfecto para ser presa de ellos? ¡Ay, cuánto terror! Hace algunas noches, mientras tú y los tuyos dormían cerca del volcán Popocatepe, estaban ocurriendo extraños y escalofriantes sucesos. Por fortuna, fueron captados por las cámaras del sitio Webcams México. Vamos a verlo. sin okay. lugar a dudas ok, ok, este este video lo, lo vi en, en otro lado <coughs> eh, está interesante porque se supone que se escucha un grito se escucha un grito en una de las cámaras que vigila el volcán Popocatépetl Ahora, eh, lo extraño de esto es que yo no recuerdo que esas cámaras capten audio. No recuerdo que, de, debo de investigar si esas cámaras registran audio, por lo, porque por lo que yo sé solamente es la pura imagen, la que capturan, la que están monitoreando del volcán Popocatépetl. La, lo monitorean por si hace una erupción para informar o para tener la, la grabación, etcétera. Eh, porque como saben, el Popocatépetl es un volcán de riesgo para la población cercana ahí en los poblados cercanos. Pero este video surgió, no, no sé dónde lo vi. Eh, surgió esto en estos días. Y se escucha un grito, ahorita lo voy a volver a poner, se escucha un grito. Pero no estoy muy seguro, a mí me parece que puede ser un video editado. Porque esos fragmentos de las cámaras de seguridad, no, yo no he visto que tengan sonido. Si alguien sabe si tienen sonido, por favor, coméntenmelo. Porque si no tienen sonido esas cámaras de seguridad de y de no sé de dónde están las cámaras. Eh, pues este video sería falso y ese grito sería montado. Vamos a verlo nuevamente. Este video está en mi página, ¿eh? Podría pensarse que se trata de tan solo un perro, pero sin duda, los ladridos que se escuchan a la par de este aterrador grito no se parecen en nada. Vamos a, Vamos escuchar, a escuchar este aterrador este lamento. lamento, lamento, lamento. lamento. Ok. Eh. Está interesante nuevamente. Se escuchan los perros ladrar y después como este grito, pero los perros se escuchan más lejos que el grito. Y tampoco no es como si fuera un grito. Se escucha, podría ser hasta un rechinido de llantas, pero como les repito, yo no estoy seguro de que esas cámaras graben con audio. Están 24 horas las cámaras de, de que están monitoreando el volcán. De hecho, en una página, no sé cuál es la página, que lo podemos monitorear en vivo. Podemos checar ahí si tienen audio. Porque eso está en internet y los podemos, las podemos sintonizar cuando queramos nosotros. Y aquí lo raro es esto también. Son 24 horas grabando el volcán Popocatépetl casi las imágenes que salen a la luz y que se dan a conocer son donde hay actividad volcánica o donde de verdad ha, ha habido algunas eh, cosas, a, algunas cosas objetos voladores no identificados raros ahí en el volcán que los han mencionado como ovnis, son las veces que sacan estos fragmentos de las grabaciones pero nunca habían sacado un fragmento de audio, o sea, que, que alguien se haya dado cuenta del audio, de ese grito si alguien entra de los que trabajan ahí y revisa la cámara de seguridad y lo pone en cámara rápida, <coughs> se ve el volcán cómo, cómo va pasando la noche y si hay un, algo que, que que vuele cerca, si hay una explosión o algo, ahí detienen la grabación y pueden ver el fragmento, pero no así con el audio. Si lo ponen en cámara rápida, el audio no se escucha, se escucha, se escucha distorsionado todo. Es por eso que les digo que no tendrían por qué tener audio esas cámaras, porque a la hora de revisarlos, eh, se fijan en la imagen, en donde hay un cambio en, el, en la imagen, le ponen stop y ven la, la imagen, pero no en el audio. A ver si la gente me puede decir efectivamente si estoy en lo correcto. Fue Calixto, dice Aniel Max, fue Calixto, gritó, ¿dónde están los superchats, gente? Yo aquí dando la vida y no hay superchats. ¿Dónde están los superchats? En la webcam de Webcam México sí se escucha el audio en el en vivo. En la webcam de Webcam México. Ok, hay que checar de dónde salió esta, esta cámara, este, este sonido. Estaban matando un marrano. Yo andaba de excursión con mi carro en la punta del volcán. El original es el sonido de un burro, pero editaron el sonido. Dice Luigi Mal. El original es el sonido de un burro, pero editaron el sonido. Eh, está editado. Yo soy, yo soy de Puebla y a veces publican videos del volcán y sí se escucha con audio. Gracias historias del mundo. Entonces sí hay audio, hay audio. Ahora habría que ver. Eh, gracias. Ahí está el primer super chat de la noche. William Jefferson alfalo Torres. Gracias por esos dos dolaritos Una super etiqueta. Gracias, mi hermano. Se te agradece muchísimo. Mira, te voy a poner ahí hasta que haya otro super chat. Para que la gente vea que, que sí echaste la mano. qué okay, Diamond Luna, un abrazo. Brujita ve también, el Sugar Lobo y Calixto haciendo el delicioso. Mío no lo leíste. Potens Nocturns, un abrazo también, saludos. Y también un abrazo a toda la gente que me está viendo en YouNow. Vamos a seguir viendo este video. Bueno, este video ya lo vimos. Solamente hay que checar si esto fue editado o no. Va, hay que hacer una investigación más a fondo. Uy, ya no puedo quitar esto. ¿O ¿Cómo lo quito? Oh oh, ya no lo quito. ¿Cómo lo quito? Hay una página del volcán que se ha visto que se llama Webcams de México. Y está 24 horas el volcán con las Webca Webcams de México. <risa> Algunos usuarios. Oye, ya no se quita esto. Bueno, voy a hacer. Esto. Mira que ya aquí tenemos eso. Ok, otro. Ok, vamos a seguir viendo qué hay aquí. Eh, no tenemos nada, no tenemos nada interesante. Mío tampoco, comerciales. Nuevamente sale Andrea. Sí. Vamos a ver quién le comenta a Andrea No le comentaron aquí, eso Eso, sí me gusta Que, <ríe> que no le comenten Vamos a Toluca y Dice, ¿qué opinan acerca de volver a cerrar las calles aledañas A los portales de Toluca los días domingos? Cosa de, de Toluca RT en español eh, Azteca Noticias Chevrolet Univisión. Personas que quizá conozca, eh, más monstritos. Órale, esos monstruitos sí me gustan. Estos sí los compraría. Esos monstruitos están muy chiditos. Qué raritos están, eh. Están bonitos. Están chidos, ¿verdad? Sí, están bien raros, bien bonitos. Vamos a quitar el super chat. que me mandaron qué? ¿Un super chat? Super, super. Ese sí. Ok, vamos a ver qué más encontramos. Gaia. Uh -huh. Pau, este, frases. ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es? Vamos a ver. En el tránsito, hay un botellamiento de carrito de calpita. Línea, vestido, bikinis a precios insuperables, carritos con cocido, choripán, cerveza. No sé por qué me salió esto de sugerencia. Para mí, o sea, no estoy, no estoy, no sigo esta página ni nada, pero me salió ese video feo. No sé de qué trate. Más comerciales. Eh, lo de la llorona. Dice, la Llorona disfruta de esta obra con 28 años de tradición desde una trajinera típica. Ok, eso ya lo he hecho, ya he ido. Univisión bueno, Noticias. Clandestine Addiction. ¿Qué es esto? Sugerencias para mí. ¿Por qué me salen sugerencias? Miren qué van a hacer estos. Vamos a ver qué hacen estos. No, vamos a ver qué hacen. ¿Van a tomar una fotografía o...? Nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo se, se quemó el pie? Estoy seguro que se quemó el pie. Mira, sí se quemó el pie, se quemó el pie. Sí se lo quemó. Uy, no. Pero bueno, las cosas que, que se entretienen, mira, si sí se quemó los tenis. No imiten eso en casa, gente. Vamos a ver qué más hay aquí. Ah, ah, ah. Tenemos un, un señor gordo hablando en micrófono. Vamos a pasarlo. Pedro Juan del Cine. Ok. Sucesos paranormales en trabajos arqueológicos. Ah, caray, esto de qué es? Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mira, esto está bueno. Somos nuestra memoria, el miedo si anda en las ruinas, sucesos paranormales en trabajos arqueológicos. Como parte de la programación especial de Radio Ina por Día de Muertos, los arqueólogos tal, tal, tal, tal, y tal, y tal, y tal, charlan sobre sucesos extraños que a ellos y a otros especialistas les han ocurrido durante sus labores. Esto dentro de la emisión titulada El Miedo si anda en las ruinas, sucesos paranormales en trabajos arqueológicos. No te pierdas mañana, jueves 28 de octubre, el estreno de esta nueva entrega en punto de las 11:30 de hora. Te dejamos dentro de la entrevista. Oye, esto está muy bueno, ¿eh? Está interesante. El miedo se anda en ruinas, sucesos paranormales en trabajos arqueológicos. 11:30, Radio INA. Está por la Radio INA en México. Así que está muy interesante este. Este lo voy a guardar. Lo voy a compartir para que mañana me acuerde, compartir, compartir con amigos, ya lo compartí, ya lo compartí para que, ya ven cómo es mi Facebook personal, para que me acuerde mañana, para que lo escuchemos, ¿no? Sí, está, está bueno, a las 11, mañana es jueves, sí, no, no ok, entonces Televisa, eh, Naucalpan dice aquí, recuperando la fe en la humanidad, ayer pude y tuve la fortuna de presenciar este acto por parte de este valedor y héroe, no sé quién es, pero su acto me hace volver a decir, aún podemos salvar este mundo en el que vivimos, felicidades campeón en la vida y en la vida, vamos a ver qué pasó, vamos a ver de qué trata esto. Ok, ok. Está bien. El muchacho de la bici se paró ahí para que ningún carro pasara y atropellara al perro. Eh, ok, es un buen gesto, es un bonito gesto, pero me parece demasiado, ¿no? El texto. Escuchen. Ayer pude y tuve la fortuna de presenciar este acto por parte de este valedor y héroe. No sé quién es, pero su acto me hace volver a decir... Aún podemos salvar este mundo en el que vivimos. Felicidades campeón, una vida es una vida. Se me hace un poco ridículo, no sé ustedes. El perro está comiendo, el perro no es güey. Si viene un carro se quita. No creo que se esté comiendo y venga un carro y no se quite. El ciclista se puso ahí para que el perro comiera. Se me, se me hace demasiado para el texto que le pusieron, vamos a ver, los, mi, casi 1.8 mil comentarios, 1.8 mil comentarios y 14 mil veces compartido o a lo mejor pasa algo más, a lo mejor eh, el perro sale corriendo y el muchacho se avienta y lo salva, a lo mejor pasa algo más increíble, vamos a terminar de verlo. <risa> No, pues wow, eh. No, no, pues wow. No, no, hombre, no. No, no hombre, wow, increíble. No, no. Me devolvió la, la fe en la humanidad. Dios mío, qué super video en mi vida había visto una acción tan buena. Este merece el cielo, este muchacho. Hijo de eso. No, no soy amargado, pero tranquilo, viejo, no hizo, no hizo mucho. Ridículo, dice historias del mundo. En mi país lo chocan al perro y al de la bicicleta. Oye, si lo querían hacer, la maldad le dijeron, le dieron de comer en la carretera, lo aplaste un carro. El de la bicicleta piensa que es intocable, no se puede jugar con una, con la gravedad y un carro. Te puede, te puede matar a 20 millas por hora. Pensé, eh, ese perro terminó donde los chinos, pensé que lo adoptaría yo también pensé que iba a pasar algo algo más interesante ¿por qué pone marca de agua casi toda la pantalla? ¿Qué, ¿qué poca le aventaron la comida al perrito a media calle? no, seguro el perrito anda comiendo por ahí por la calle, pero pero no es un video increíble, y vean cuántas reproducciones tiene 14 mil veces compartidas. Quiero ver los comentarios. Quiero ver los comentarios. Vamos a ver qué dice. Qué hermoso gesto de amor a los peluditos. Que Dios te bendiga por tu gran corazón, amigo. Cierto, también amo a los peluditos. Yo los quiero mucho, pero me pongo de pie ante tan notable corazón de esta persona. Dios lo bendiga. Híjole. Qué lindo gesto es la bendición, un ángel. Gracias, pero eso lo hacen los seres especiales. Gracias por apoyar a ese peludito. Dios mío. Dios mío. Híjole, no puedo creerlo. Dios los bendiga al joven y lo guarde de todo mal en el nombre de Jesús. No manchen. No, y puros lindo gesto, bravo, bravo. Yo pensé que él iba a comprar, un iba a ir a una pollería, iba a comprarle un pollo completo al perrito y se lo iba a dar en un platito en la banqueta. Pensé que lo adoptaría, pensé que el perrito correría, que un carro vendría y que le aventaría la bicicleta para detener el automóvil y aventarse al mismo tiempo por el perrito y salvarlo. Pero solamente se paró en una calle donde no pasaban carros. Se puso a ver el perrito y se paró ahí. Ridículo. Pero si yo pusiera, o sea, si yo les pusiera aquí ridículo, me comen vivo. ¡Maldito! ¡Ojalá a ti te atropelle un carro! O sea, esa gente que dice bendiciones, Dios te ama, eres hermoso, eres el ángel enviado por los santos, me diría a mí. ¡Maldito desgraciado! ¡Ojalá a ti te atropelle un carro desalmado! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡No puedo creerlo! A ver, vamos a ver. Dios lo bendiga siempre y multiplíquese bien para usted y su familia. Es un grande. Bendiciones para él y mis respetos. Dios te bendiga amiguito, gracias buen hombre, Dios le bendiga gratamente, digno de admiración, Diosito lindo, bendice a este joven de tan buen corazón, un gran ser humano, bendiciones, hermoso gesto, Dios los bendiga a él y al perrito, bendiciones para todos, bendiciones a ese joven con tan bellos valores, sea quien sea, Dios lo bendice por ser un verdadero humano de corazón noble, Dios bendiga a este chico por tan hermoso gesto con ese animalito. Sí, yo veo esforzándome por hacer videos... Mañana vamos a echarle comida a la calle a un perrito. Y me pongo ahí con una bici. Ahí, tres minutos, como medio millón de, de dólares me gano con 14 mil vistas. Con 14 mil compartidas. Tú me grabas. Ponemos un gatito en la calle, un gatito La gatita que está chiquita. La ponemos a comer whiskas en la calle. Y me paro ahí frente, aunque haga tráfico y demás. Estaría bueno, ¿no? Seguro ahí la pura lana. La pura lana se puede hacer ahí. No, hombre. Y yo inventando. Yo estudiando un chingo de libros. Para hacer vistas. Y mira. Dice. Hay gente mala que se atropellaría al perro. Nada más para, porque es un animal. Pero igual en México lo asaltan y lo atropellan a él y al perro. Era una, era una calle de, de baja velocidad. De vía baja. Si te das cuenta. Los carros es como que dan vuelta ahí. Y van lentos. Entonces no creo. O sea un carro que pasara por ahí. El perro solamente se quita. No, no crean que no es una autopista. Donde los carros estén pasando súper rápido. No. Badabum le hacía daño a los animales. Para grabar videos. <risa> sí es cierto Nagatoro San. Badabum le hacía daño a los animales. Para grabar videos rescatándolos. sí es cierto. Saludos desde Guatemala. Un abrazo. Eh, la gente se emociona por acciones simples, pero muy simples. O sea, pero muy, muy simples. No puede ser. Pero muy simples. No manchen. Vamos a ver otra. Vamos a ver qué más hay. Dice, tú bien preocupado por hacer buen contenido. Los que monetizan son los buenos actos grabados en el momento oportuno. Pero muy simples. Muy simples. Vamos a ver qué más hay. Miranda Ibáñez, que ya la han de conocer, si ¿sí no, pues youtuber de hace algunos años. Eh, extranormal. Extranormal normal historias de terror. Imagínate ser mexicano y no conocer esta tumba. Esta tumba es la tumba de la Llorona. Eh, innumerables personas han ido a este, a este monumento a la Llorona. Se me parece que está en el estado de Guanajuato. Y algunos dicen que se escucha la llorona por ese lugar. Ah, pero los que han ido a hacer su exploración paranormal mienten, mienten con sus sucios dientes. Son 115 comentarios. Me interesa leer los comentarios. Vamos a leer y mejor que sea de un grupo llamado Extranormal, historias de terror. Vamos a ver los comentarios. En el estado de Veracruz es muy común escucharla y verla. Se está tardando. Se está tardando. Miren, Santiago Moret me mandó una solicitud de amistad y no lo ha aceptado. ¡Ah! Le, le voy a, y, te, y tenemos cinco amigos en común. Lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar. Ok, no cargan, los, no cargan los comentarios. No quieren que nos burlemos de... Yo le voy a poner, es falso. Es falso. Para que me ataquen. <risa> ya le puse, es falso. Ya se fue. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué más hay. Uy, ¿qué pasa? Ya no está. ¿Mi internet? ¿Se, se trabó mi internet? ¿Tenemos internet? Sí. ¿Sí hay internet? No sí, sé, se trabó, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a refrescar la pantalla. ¿O qué hacemos? Otra. Sí, espera que se la refresque, la refresque. Se la voy a refrescar. Ok, ya la refresqué. <coughs> Mundo Espíritu, nuevamente estamos viendo página de terror que hace publicaciones de un niño que lo mordió un perro. Esta historia ya me la sé, pero a mí me da mucha... A mí me da, no sé, algo algo feito ver al niño lastimado así. El, el niño defendió a, a la niña de un perro pitbull. Eh, miren, aquí está este metiche de... Saludos, mi hermano, espero estés bien. Ay, que sí, Mario. Ahorita estoy ocupado. Estás en Market, Univisión. Te, aquí vemos que se me cae una papita. El diablo. <risa> ok, vamos a ver qué más hay. Jaime Maussan. Tenemos a Jaime Maussan aquí. Dice, no te pierdas la conferencia virtual con Jaime Maussan. Presentado en exclusiva las nuevas evidencias del fenómeno OVNI. El próximo miércoles 17 de noviembre a las 8 de la noche. Jaime Maussan presenta las nuevas evidencias del fenómeno extraterrestre. Y nadie hace nada. Conferencia virtual. Interactiva en vivo miércoles 17 de noviembre, 8 pm. Eso ya pasó. Ah, no es el 17 de noviembre. Compra en línea. O sea, hay que comprarlo en línea. Jaime Maozán, ah, sí, adquiere tus boletos. O sea, Jaime va a presentar las nuevas evidencias del fenómeno extraterrestre, pero tienen que pagar. Adquieran sus boletos. Vamos a ver, vamos a abrir esto. Vamos a ver cuánto vale un boleto para ver a Jaime Maussan. Precio preventa: 400 pesos. Día del evento: 600 pesos. Fecha: miércoles 17 de noviembre a las 8 horas. Órale. Pues ahí está. Conferencia de Jaime Maussan presentando sus nuevas evidencias. 400 si lo compran ahorita, 600 si lo compran el día del evento. Y nadie. Hace nada. Muy bien. El monstruo tianguis. Tenemos aquí más monstruitos para comprar. Paola Herrera. En mi video YouTube lo explico a detalle. Yo no sé qué haga esta muchacha. Paola Herrera. Beauty. Ah, caray. No sé qué. Esta muchacha no la conozco. Vamos a ver aquí. Tengo gente de mi Facebook. y Babilonia gaya desvelo dice revista ovnis sugerencia para mí esto es sugerencia para mí sonríe todo el tiempo hacía ruinas el día de un reptiliano está bonito este reptiliano les gustaría que me maquillara de reptiliano el 31 de octubre gente me quieren que me que me maquille llega una transmisión con un maquillaje así Den superchats, gente, porque el maquillaje no se compra solo. Así que si quieren verme maquillado de reptiliano el 31 de octubre, que estaré transmitiendo en todas estas redes sociales y también estaré como invitado con César Buenrostro y también a lo mejor estaré yendo a Ciudad de México. Eh, pues den chat gente, porque si no, ¿cómo compramos los maquillajes? ¿Como cuánto? ¿Me ¿Cuestan mucho los maquillajes, Andrea? Vi que sí. Ah, sí Sí, sí, no, sí Sí, cuestan tú. mucho, por favor Por favor, apoyen con los superchats No puede ser posible Sí, en serio, así como en la foto Así como en la foto Me voy a maquillar, ¿verdad que sí? Sí, sí Pero den superchats, gente Si no, no voy a poder hacer eso Mucho, mucho dinero ¿Cuántos likes llevamos en Yulau? 1800. Uy, no puede ser. Súbanle los, los, los likes allá en YouNow, gente. Lleguemos a unos diez mil al menos. Dice William Barney, William Barney Calixto. Ah, ya se puso Calixto. Mentira, no será maquillaje, se quitará el disfraz de humano. Cinco varos cuestan, no es cierto, no que están tan baratos. Ya me descubrieron. Cuando vengas a México, avísanos para ir a verte, Oxlack. Esa frente se lleva unos dos botes de la verde. Sí, va a costar carita, va a costar carita. Vamos a ver, Héctor Patiño haciendo monstruos. Aquí más eh, publicidad. Aquí tenemos a Jorge Moreno que dice, Voces del Más Allá, programa especial en Frutería Espectacular. Jueves 28 de octubre, 11 de la mañana, con David Barrera. Invitados especiales, Felicia Garra y Jorge Moreno. Ahí está, gente, para que no se lo vayan a perder. El 28 de octubre a las 11 de la mañana, mi buen amigo Jorge Moreno, a quien le mando un abrazote. Videos de gatos y de perritos. ¿Este qué es? Nadie quiere tocarla por, tocarla por esta razón. Esta perrita fue abandonada en sus... ¡Ay! No quiero verla porque... ¡Pobrecita! y no! ¡Ay no! A mí no me gusta ver esos videos. Yo no... No soy ridículo que del video ese del, de la bicicleta, pero por ejemplo esto, Ay, no, no, que, que estamos viendo un, un perrito que pues tiene como sarna, está, bebé pobrecito, animalito. este Sí, me da mucha lástima, me da mucha pena. Eh, oja, se ve en el video que alguien lo grabó, espero que ese alguien que lo haya grabado, que, que lo haya recogido, que lo haya llevado a una veterinaria, que lo hayan curado, los animalitos se pueden recuperar se pueden recuperar, están abandonados ahí, es una lástima que no haya cultura de, de esterilizar a los perritos, o de abandonar a los perritos, a los gatitos, eh, no sé, es muy triste, a mí me, me, me pesa mucho ver a los animalitos mal, el de hace rato me, me pareció ridiculísimo, pero este me, me pasó, me causó una pena muy grande, no quiero verlo, a pesar de que este sí, ojalá lo hayan rescatado, pobrecito animalito, Dice crear videos y dibujos. Eh, aquí está el buen Luisito Rey. Le mando un, un abrazo al buen Luisito Rey. Un amigo. Eh, compra libros que necesitas. Este, este libro lo, lo estaba buscando. Expediente X Colombia. Este libro se vende en Colombia. Eh, y pues lo quiero, lo quiero, lo necesito. Andrea dice que me lo va a comprar. A ver si es cierto. Y aquí tenemos un video árabe. Yo no sé por qué me salga un video árabe. La, vemos la traducción. Dice, oh Dios, escríbenos, escríbenos la recompensa. ¿De qué será este video? Va un árabe y va un perrito tras él. Un árabe que parece uno de los tres reyes magos. Agarra el perrito que es más chiquito que una rata. Aparece el árabe ahora sobre arena. Hablando sobre la tierra. La tierra seca. Y nada más, yo no sé por qué me salgan estos videos recomendados para mí. No tienen nada, a ver. Ahora, la... ¿qué es eso? Oye, el árabe lleva como al perrito ahí, ¿no? Al gatito, ¿qué le va a hacer? Oye, es un gatito, ¿lo va a enterrar o qué le No lo no, oí, no, no sé. Puta. Quiero ver los comentarios, a ver qué dice. Dice Shabalash y sabe Dice. Dios bendiga tu salud y tu edad. Todo ser humano en su corazón. Alabado sea Dios. Ha enviado a un hombre para ayudarla. Y nosotros tenemos el mundo como tenemos. Hay un Dios misericordioso. Vamos a ver esta traducción. Dice Dios los bendiga. Vamos a ver. Eh, ver traducción. Dios los bendiga. A ver traducción. Que Dios te recompense con la mejor recompensa. Recompensadora. Dios lo recompense bien. Ojalá dejará este trabajo entre él y Dios. Eh, tu es lo mismo, pero en árabe. Lo mismo del de la bicicleta, pero en árabe. Ya vimos que estos videos son los que funcionan. Ah, mira, algo interesante. Arqueología, historia, geología, paleontología y arte. Dice, durante décadas los arqueólogos han debatido cuándo llegó la gente por primera vez a las Américas. Dijo Holiday, profesor de la Escuela de Antropología y del Departamento de Geociencias de la Universidad de Arizona. Pocos arqueólogos ven pruebas fiables de yacimientos con una antigüedad superior a los 16.000 años. Algunos creen que la llegada fue posterior hace no más de 13.000 años por parte de los fabricantes de las llamadas puntas Clovis. Las huellas de White Sands proporcionan una fecha mucho más temprana. Hay múltiples capas de huellas humanas bien datadas en los derechos de los arroyos donde el agua fluía hacia un antiguo lago. Esto fue hace 10.000 años antes del pueblo Clovis. Y tenemos aquí las fotografías o sea, la fotografía de huellas humanas encuentran en Nuevo México las antiguas las más antiguas huellas humanas en América de hace más de 23 mil años es decir nada de que Cristóbal Colón ni nada de eso eh, llegaron primero los homo erectus Dice, ¿cómo pudieron quedar plasmadas las huellas en material fresco o pastoso y no haber su cubierto borrado o deteriorado con el paso de los siglos? Dice Rubén Córdoba. Ah, vamos a ver qué más hay. Miren, otra vez, otra otra ofrenda a perritos. O sea, es primer año, es el primer año donde, donde estoy viendo este tipo de publicaciones, como de ofrendas a los animalitos. Yo, yo tengo muchos animalitos que, que murieron, que, que me pesan mucho, que me duelen, pero nunca había pensado en hacer como una public, publicación o algo con respecto a Día de Muertos y esperando que también los perritos regresen, en la película de Coco no, no pasaba así, ¿no? Y yo pues me baso en la película de Coco, ¿sí? La película de Coco regresan los muertos, pero los animalitos no, ¿sí? ¿no verdad? No. Mi, mi, mi mejor mi mejor eh, no, mi mejor evidencia es esa, la película de Coco ahí no se ve que regresen los animalitos yo no sé por qué están haciendo este tipo de publicaciones, te fuiste hace tanto y yo me quedé extrañándote el perrito y su pan de muerto y su atole, o su café pero mira, le ponen un pan de muerto y un café, o sea ¿Tú crees que el perrito va a querer un pan de muerto y un café? Pero acá abajo dice algo interesantísimo. Dice X, somos chavos. O sea, es la nueva generación. X, somos chavos. Uh -huh. Buenas noches. Saludos a Ana de la y a Mario Valdés. Ay, ah, con razón, Mario Valdés me mandó mensaje para que le respondiera en vivo. Ay, Mario Valdés. A ver, a ver, Mario Valdés. Estoy muy bien, amigo. Estoy muy bien, amigo aquí, en transmisión, estoy muy contento, ja, ja, ja, ¿y tú? Ya, ya le contesté a Mario Valdés en vivo, a ver qué me va, porque ya lo está, ya lo está viendo, mira, ya lo está viendo, sí, sí, sí. vamos a ver qué dice Mario Valdés en vivo, no, todavía no lo ve, Ahorita lo va a ver, es que va retrasada su transmisión. Hay altares con croquetas, juguetes y sobres y agüitas virtual. Sí, cierto, sí. Cuando Margarita, que se ve las croquetas, el Whiskas. A ese Mario Valdés anda muy pesadito. Mario Valdés ahorita. Dice, Mario Valdés no ha visto su mensaje. Ya lo vio, ya lo vio. Vamos a ver quién escribe vamos a que quede inmortalizado Mario Valdés en la transmisión ah, se arrepintió ¿por qué se habrá arrepentido? ah, ya está escribiendo de nuevo vientos, yo ando bien en casa y viendo la transmisión ¿cuál transmisión, amigo? ¿cuál transmisión, amigo? jejeje jeje je. je, je. ok, vamos a ver qué más hay Vamos a ver por qué más hay, porque ya van a ser las dos horas y ya nos vamos a tener que ir. <coughs> ya hasta me duele la garganta de tanto gritar. La tuya, amigo. ¿Qué? ¿Cuál mía? Ah, ok. je. je, je, je, je. Gracias. Un saludo. Carita feliz. Carita feliz. Rápido rápido emoticones puta este internet que anda muy lento ya lo sin emoticones luego viene esto de nada igual saludos ok jejeje je, je. listo dice mamá mi hijo es un ingeniero muy exitoso o se acaba de ir a Corea y está triunfando por allá no sé no le veo el chiste ya, ya me tiene cansado esta, esta serie, está buena, me gustó, pero oh, ok, la canción ¿eh? elegirle un emoji. A lo mejor dejará de mandarme mensajes hasta que le mande un emoji. Eso, listo. <risa> ok. Vamos a ver los comentarios de este, ¿no? A ver qué dicen. Ya para último, ya para irnos. ¿Saben qué me gustaría hacer? Que en la siguiente transmisión uh, podamos revisar algunos uh, a, a, a algunas eh, evidencias paranormales de, al, de algunas otras páginas o algunas evidencias paranormales que hayan surgido durante la semana, etcétera Estará interesante, ¿no? Así que vamos a hacerlo así. Hoy revisamos mi Facebook, pero yo creo que yo creo que para la... Para la siguiente transmisión... Que lo hagamos solo, que no venga Melissa, Podamos revisar... Eh, Instagram. Instagram. No, aquí no puedo... Aquí no puedo ver Insta, Instagram. No puedo. ¿Este... Mi, mi ¿Instagram? No. No, no, aquí no lo puedo poner. Este... Podemos... Ver imágenes, eh, gracias por esos 10 pesotes mi hermano. Gracias, Potence Nocturns, por ese superchat. Dos superchats en la noche. Qué mala onda, ¿eh? Se ve que no me quieren. Pero bueno, gracias a Potence Nocturns. Con esos 10 pesos me alcanza para, para la pintura roja, pero me falta para la negra, para la blanca, para la verde para varias entonces les digo que para la siguiente en ese momento nos sintió el verdadero terror dice Daniel Max salió un hater Squid Game dice Margarita Costa revisemos tu, tu inbox Sí podemos revisar mi inbox pero no da nada de super chats así como porque yo sin miedo y la verdad no sé qué tengan mire les voy a enseñar vamos a ver aquí vamos a ver mis inbox Órale, aquí ya están mis inbox. Uy, aquí están mis inbox. Uy, ¿qué, qué tanto hablaré con esas gentes. Aquí podemos revisar mis inbox, pero... Pues no dan super no, no quieren ver el chisme completo. ¿Quién es Linet? Vamos a ver quién es Linet. Ya viste quién es? Es la que me habló para su página de Facebook. No te no te enojes, no te enojes. No. Mira, se está dando un beso con su novio. ¿Viste? No pasa nada. No pasa nada, oiga. No pasa nada, oiga. También hace videos de este de probándose la ropa en los tianguis mhm uh mhm -huh. ah, no sé uh -huh. sigan a Linet si les gustan videos de Tianguis gente vamos a ver qué dice Mario Valdés está lento el internet cuídate nos vemos pronto va va amigo va amigo gracias por avisarme aquí andamos, hay que echar una chela, una chela, no, hora, hora para muertos, bueno, pero se están revisando mi Facebook, así, no con así bien fría, todas chicles, todas chicles, Cámara, cámara camarón. No, así se va a aburrir la gente. Hacien, pues ya dijo, dice. Dice Mario. Ok, es que ya no, ya no encuentro dónde está mi stream Ah, aquí está. Ya, ya. Ese Mario quiere robar cámara. Pensé que iba a levantar el muerto Oxlack en la noche. Ah, está bien, Mario. Yo también mandé superchat, amigo, para el café. Gracias, Solidas Nike 79 Gracias a toda la gente. Entonces, pues después revisamos evidencias paranormales, revisamos mis conversaciones si quieren. Y también vamos a tener encuentro con lo desconocido. Ya van a empezar las llamadas telefónicas para que me cuenten sus experiencias paranormales. Pero necesito que se activen con los superchats. En buena onda, actívense con los superchats. Como Daniel Max, mi hermano, gracias. Gracias, Daniel Max. Aplíquense con los superchats y vamos a tener encuentro con lo desconocido o revisando las evidencias de otros eh, investigadores paranormales y demás cosas, ¿no? O viendo como en esta ocasión lo que encontrábamos en Facebook. Y también tenemos las noches de Melisa con eh, con Moco. Mañana, según Melisa, sí tendremos Moco. Así que nos vemos mañana, ya son dos horas. Descansen, gente en YouNow, les mando un abrazo. Gracias a toda la gente en Facebook y en YouTube. Que estén muy bien. Eh, mañana subimos nuevo video. Los quiero mucho. Descansen. Besitos. Y qué ridículo el de la bici. Neta. Qué ridículo el de la... Ridículo. Ridículo el de la bici. Nos vemos, gente. Descansen.